Bienvenidos a la iniciativa Podgaming. Un minuto más, for Players, A Link to the Podcast, Alone with the Game, Al otro lado del micrófono, Apañando la semana, Arcade Paradise, Arqueología Nintendo, Born to Play podcast. Cartuchos, CDs y Proza, Catcom News, Catfé con Dev, Gam Corpse, Cine Blockbuster, City Days Podcast, Comunidad Xbox, Con dos botones, Coop Mode, Cosas de Gamers, Cosas de Gamers, Noticias, Criterio Cero, Seasides Podcast, De Pixel a Pixel, Desbloqueando Recuerdos, DevCast, Distrito 42, DRM Juegos, Early Access, El Chipquiátrico, El hipercube El Legado de los Filósofos, El Palacio Enano Podcast, El Podcast de v El Raccoon del yo el Reino de Neverland, El Séptimo Cielo, El Sistema Maestro, En el Punto de mira, RK Gamer, Escuadrón Pick. Estamos al Mando, Fase Beta, Phoenix Games, Freaking Films, Freaky Huérfanos, Game Elch, Game Over, Gamers del Condado, Game Start, Game Zero, Gamika. Gaming Room, Generación Mako, Generación Mega Drive, La Casa del Erizo, GTM Restart, Haddock en Rojo, Hermanos Lejanos, ILT Juegos, Inculturetas, Insert Coin Games, Invisible Moment, Juegos Perdidos Podcast, Kaibun, Kanagawa Gamers, La Experiencia, La Guarida del Sis, La Hermandad, La Hora de los Marcianitos, La Regla del 3. La Taberna del Android. La Trampa del Fénix Legión Gamer R. Los Periféricos y Spons Los Viejos Frikis Nunca Mueren Mega Mixtape Memoria Cósmica Memory Card Podcast Memory Cast Mesón Sol Metodologic, Modo 7 Podcast MS2 Club Museo Arcade Vintage Nes Buscando en la Basura New Player Podcast Nintendo Radio Podcast Ocio 2.0 9 Bits Ok Boomers Padam Furious Podcast Perca Podcast Pixel Oculto Pixel Perfect Podcast Pixel Sonoro Lion Podcast Reload. Puede ser una charla más Punto de partida Quinto Nivel Radical Player Radio Haduken. Reconectados Reflejando el juego, Refugio 103, Rejugando, Reseteando podcast, Retromanía 30, Rigor y Criterio, Salto al Infinito, Satélite Xbox, Kumbag Podcast, Sector Gaming, 7 bits. Sin Fanboy. Sin pelos en los bits. Stay a while and listen, Superjuegos 30, Taberna del Moguri, The Last Players Podcast, The Past is Now, 3 for All, Tirar del Cable, Topal Games, Traete el Cable Link, Triskelion Gamer Twin Stick Podcast, Una Vida de Juegos, Un Café con Nintendo, Vandal Radio, Vidas Infinitas, Videojuegos desde la subética, Viejo Juegos, Wild Dungeon Podcast, Xenogames, Sabor sobrevalorada. Celcast. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la iniciativa Podgaming Espero que estéis genial, tan genial como lo estoy yo Porque yo me lo paso muy bien hablando de videojuegos Y me lo paso muy bien hablando de videojuegos con buenos amigos Y para eso están los programas de la iniciativa Podgaming Deciros que es posible que me veáis un poquito de más últimamente en este tipo de programas Ya que me voy a encargar de llevarlos y en el caso de que nadie pueda Pues voy a coger las riendas del programa que toque, ¿vale? Este es el programa de enero, sabéis que esto lo hacemos de una manera mensual Pero llega un poquito tarde porque hemos tenido que mover algunas cositas El de febrero llegará en febrero y llegará un poquito más tarde Pero bueno no me ando por las ramas ya que estoy con gente maravillosa que me encanta charlar con, con ellos. Y por orden de quién los veo, eh, primero que todo, Gaiska de la... Perdón, Gaming Room, que iba a cambiar, porque los dos os decís gaming, ¿eh? los, los, los podcasts, así que casi, casi me liáis. ¿eh? Pero bueno, Gaiska, ¿cómo estás, tío? Muy buenas tardes, pues aquí estamos. Bueno, buenas noches, ya que estamos. Eh, pues aquí, encantados de, de volver a un, a un programa de iniciativa postgaming. que estuve en el primero de, de lo que fue esta iniciativa, y luego dejé un poco hueco también a, a los demás, que yo también tenía problemas para, para acceder, y vino ha venido Xavi ahora, ha dicho, vamos a hacer el dinero porque no se ha hecho, tenemos que hacerlo. He dicho, vamos para adentro, que es, es gente como a mí me gusta, gente con iniciativa, gente con ganas de hacer cosas la iniciativa podgaming, vaya, y tú ya lo, lo dijiste, ¿eh? tengo ganas, tengo ganas, va, que me, me apetece, y entonces ya dije, pues sí, ya, tenemos que hacerlo, ahora, y, y aquí estás. Y aquí estamos, sí, es, es, es un honor estar, estar con vosotros. Yo me lo paso súper bien, y eso es así, como también, seguro que se lo pasará súper bien, porque también se apunta a todas, que es Carlos Zay de Sector Gaming. Si a mí, por desgracia, me, me tenéis más visto... Me tenéis más visto, pero a mí me ha llamado Chá y me dice, oye, Carlos, ¿qué hay programa? Me levantó de la cama con un costipado aquí que tengo hasta la nariz de, de Rudolf. Y aquí estoy, eh, otra vez más, encantado de estar aquí con, con vosotros. Nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues del 2023, un poquito a ver qué, qué se cuece, ¿no? Este 2023 parece ser que va a ser el año más bestia de los videojuegos. Lo será, no lo será. La verdad es que ha empezado muy bien y también... ¿Qué sale? Salen las VR 2, salen posi muy posiblemente las Meta, que es 3. Eh, ¿La VR va a funcionar? ¿No va a funcionar? Es algo que, que tendremos que ver, ¿no? Pero creo que es casi la última baza que les queda, ¿no? Lo han, echa han echado toda la carne al asador. Es verdad que Sony ha bajado previsión de ventas, es algo que hablaremos ahora. Y también charlaremos de si es el año de Xbox, porque vienen unos años un poquito complicados, pero parece que este hi rise que acaba de salir... Es una buena entrada y una posible Switch 2. A ver, ¿qué nos da tiempo a hablar? Yo creo que va a ser más una tertulia. No vamos a sentar ninguna ni a decir nada que vaya a, ser, vaya a ir a misa, no como se dice. En general, vamos a charlar, que nos apetece. Yo, de hecho, ni he llegado a charlar del 2023 casi con nadie. Así que, oye, pues mira, todo esto que nos llevamos. no eh, Empezamos. Gaisca. Eh, juegos. ¿Qué te apetece? ¿Has jugado algo esto de 2023? ¿Qué es lo que más esperas? Pues fíjate que he empezado yo ya como tal, me regaló hace relativamente poco, ya sé que no es un juego de este año pero aún así me regaló hace relativamente poco un amigo el, el Spider-Man Remastered, el Spider-Man de, de Play, pero para Steam en este caso eh, juegazo máximo absoluto, me encantó, me ha encantado mucho y estoy bastante viciado también, fíjate al Infor al Speed Heat eh, porque lo juego más que nada porque aparentemente eh, por asunto de drivers eh, va mal en gráficas entonces lo juego en, en los servidores de GeForce Now, que también funcionan bastante bien, que es algo que he descubierto hace relativamente poco, en su momento era bastante reacio a ello, pero es algo que os recomiendo muchísimo, de verdad. Eh, si tenéis una, un ordenador patata, porque le pasa a mucha gente, un ordenador patata, o incluso si tenéis un ordenador potente, pero sois unos psicópatas de las temperaturas como yo, y no queréis que se os funda la gráfica, tirad de GeForce Now, os lo prometo, porque ni las colas son tan largas como parecen, ni el servicio es tan malo como, como podrías llegar a pensar de un servicio gratuito de juego en la nube. No lo son. O sea, simplemente aseguraos de tener una buena conexión a internet y tiráis con lo que queráis, porque es lo que estoy haciendo yo hasta la fecha. Está muy muy bien. Y, y eso, para casi cualquier juego que tengáis en la biblioteca, que sea compatible, lógicamente, con, con GeForce Now. Pero como tal, eso. Y respecto a tenerle ganas a juegos este año, cuidado. Porque, no sé si estáis viendo esto en directo, pero si estáis viendo esto en directo, eh, tenemos el Nintendo Direct en eh, horita y media. Y se va a hablar del Breath of the Wild 2, porque todos sabemos que se va a hablar del Breath of the Wild 2. Y yo sigo esperando el Silksong, ¿eh? Yo lo tengo aquí marcadita, la pollita yo sigo esperando el Silksong. Yeah, Metroid pero... Prime 4. A ver, a ver si me escuchan. Metroid Prime 4. A ver, a ver si llega. Yo creo que sí que va a llegar. Eh, lo que dice, eh, guys, ¿Es que del de Silson, yo no sé si ya se lo queda a Xbox como manera de patrocinar, porque ya que salió en Game Pass, el primer tráiler así después de mucho tiempo fue en, en un evento de Xbox. No sé si ya... Sí, salió, salió en el evento de... En el, no, no era el E3, pero sí el sí, e 3, el Summer no Game no? Pass de, del año pasado, 2022. Y no sé si ya se lo quedan ellos y no Nintendo como patrocinio. O sea, como, como punta de lanza, ¿no? Eh, y bueno, no, Carlos, si ese metro... Yo y... sigo teniendo la pollita clavada. Yo no quiero que esto sea un The Day Before. No quiero que sea el juego que no existe. Yo quiero ah, que salga no. Sí, sí, eso va a salir. Lo que pasa es que, claro, son tres personas. que Team Cherry es una barbaridad. de yeah. son, son magos de la, de la edición, pero tú imagínate. Y tienen o sea... el hype aquí arriba. Claro, la gente espera muchísimo de ellos no pueden sacar algo medio bueno, no. Tiene que ser, otra vez, excelente. Yo no lo dudo, la verdad, ¿eh? y, eso, lo, y lo que sí dudo es, es de Metroid Prime 4. Ese sí que puede ser que sea un poco de Day Before, ¿eh? Porque ya lo han hecho una vez, ya han hecho un... Esto no nos gusta, vamos a empezar de nuevo. Y es uno de los juegos que yo cada año que empieza y me preguntan ¿Qué esperas este año? Pues algo de Metroid Prime 4, me haría ilusión. Mm. Eh, Creo que, que está claro que este año vamos a ver una, una Switch 2. Eh, yo creo que eso es evidente. Ya supongo que hablaremos más adelante. Pero yo como esperar, esperar juegos anunciados que, que, que espero, pues yo tengo muchas ganas al DLC de Cyberpunk. Que la gente sí. se ha olvidado de, de ese sí. DLC, pero es una expansión ahora que, que... Ahora que el Cyberpunk está arreglado. Claro, es claro. claro, yo lo pude jugar en PC... Al principio no tuve grandes problemas, grandes bugs, pero obviamente el resto de gente no. en consola fue un, un desastre. Exacto. Esa expansión que dicen que va a ser incluso más grande que las de The Witcher, con lo cual, si la de The Witcher ya era en 20 horas, imaginaos Night City y unas 30 horitas de, de expansión. Ya, ¿tú crees que incluso podríamos hablar de una expansión más orientada a lo que iba a ser el juego original con, me lo invento, con esos edificios que sí se pueden escalar? con ramificaciones en la historia, ¿crees que podríamos llegar a ver una redención? Yo, yo creo que vamos a ver algo que va a jugar sobre seguro, no, no van a hacer eh, grandes cambios en el juego, de hecho yo creo que si tenían planteadas dos expansiones inicialmente, van a hacer una expansión un poco más larga, un poco más, pero yo creo que van a jugar sobre seguro, van a, van a hacer lo que saben hacer, que es contarnos historias y, y que lo, lo hacen muy bien, como sí, se ha demostrado. El a mí, ya yo, yo, yo te lo dije a ti eh, personalmente, a mí Cyberpunk me estaba gustando muchísimo, yo lo jugué en su versión de Playstation 4 en Playstation 5 de lanzamiento, pero a las 25 horas me crasheaba demasiado, y fue por eso que lo dejé, y lo voy a retomar, de hecho lo retomé durante 2, 3, 4 horas, cuando salió esta actualización eh, Next Gen, digamos, lo retomé desde ahí, la historia yo me acordaba perfectamente me hice un par de secundarios, pero dije bueno salió algo y dije ya porque a mí el juego me está encantando, y eso siempre lo diré. Pero, claro, estábamos hablando que pues, no se podía jugar o no se debía, no valía la pena jugar una versión así, ¿no? Está claro, está claro. Y además de este DLC de Cyberpunk, yo le tengo muchísimas ganas a... Quiero saber más de Starfield. Eh, Starfield es otro de esos grandes bombazos de este año que supongo que saldrá este año, esperemos, porque si no eh, Microsoft las, las va a pasar canutas con los inversores. Pero, eh, ostras, no sé si os acordáis del de, de, de Scrolls, yo, yo ya casi no me acuerdo. Aunque hayan sacado 10 versiones, yo lo tengo casi olvidado. Entonces, esos mundos inmensos en los que te metes y te puedes pasar horas y horas y horas, esos mundos que hace Bethesda, tengo muchas ganas de, de ver qué nos, qué nos muestran con, con este Starfield. Yo de todas maneras creo que Starfield, bueno, se les, ha, se les ha ido un poco la mano yo creo, porque a fin de cuentas tú te das cuenta de que es un juego que es enorme y que está pensado para ser enorme, que esa es la gracia, y a mí me encantaría que saliese, ¿eh? a mí me encantaría que saliese, y que saliese con la idea original que tienen ellos, pero yo creo que van a tener que acabar rebajando expectativas, porque es muchísima idea de olla lo que quieren hacer, es muy idea de olla. Y realmente no sé si tienen el tiempo material o los recursos materiales para hacerlo. Es, es la movida. O sea, yo creo que están eh, superando sus expectativas por muchísimo. Es que yo estoy ahí, ¿eh? Y recordemos que Bethesda, o sea, ha sido mucho, pero la Bethesda original, eh, Bethesda Game Wars o Softwares no me acuerdo cómo se llamaban, eh, vienen de Fallout 76 y yo no lo he jugado, no puedo hablar, pero sí que sé. Hay un ambiente, ¿no?, que, que retumba y un Fallout 4 que creo que no gustó tanto como, como anteriores entregas, ¿no? Eh, evidentemente se la juegan mucho, yo creo que quien diga que este juego va a ser malo? O sea, no o sea, no va a ser, pero sí que creo que no va a estar lo suficientemente actualizado a, a estos tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya el tráiler, este estos diálogos, <coughs> perdón cara a cara mm, o sea, 2023 ya podéis cambiar un poquito ¿no? Y... Sabemos que el motor este, el Creation Engine, pues, bueno, funcionar muy bien, no es que funcione, ¿no? Que ya es casi meme, ¿no? Los, los bugs que, que pueda tener. Pero, o sea, yo creo que mal juego no. Lo que pasa es que creo que sí que se han creado unas expectativas muy grandes ahí que no sé si va a ser capaz de cumplir. Siendo, digo, seguramente un juego incluso excelente, ¿eh? Yo no, no me metería ahí, pero sí que van a tener esos tiroteos, esos diálogos así, ¿no? Cositas que dices... Mm, Ostras, es que tocando un poquito más el juego sería casi la perfección. Bueno, no sé, ¿qué opináis sobre esto? O sea, yo te digo, lo, lo espero con ganas porque tampoco sé... Quiero ver qué, qué han hecho todo este tiempo, porque hemos visto poquitas cosas, hemos visto pinceladas, cosas que alguna nos dejaba con muchas dudas, otra que decías, bueno, esto tampoco hay para tanto. Y quiero ver qué han hecho, porque yo confío en ellos. Yo creo que son capaces de hacer grandes juegos. Entonces, eh, y como además me gustan mucho los juegos de los RPGs tipo Mass Effect, espacio, me, me atrae mucho ese género, pues tengo ganas de ver qué, qué, qué van a hacer, qué hacen esta gente. Mira, has dicho una cosa y creo que le va, le va a jugar bastante en contra, ¿eh? Mass Effect. O sea, es un juego que salió hace mucho tiempo y que es muy bueno a día de hoy. O sea, que tendrá, salió su versión de estar re, remasterizada y... Las comparaciones pueden ser odiosas, sobre todo en temas de historia y, y vaya, en algunas decisiones, algunos diálogos, sobre todo. Veremos en qué... cuánto flaco favor le, le hace eso, porque digamos, esa Bioware de, de hace más de 10 años estaba en muy buena forma hablando del espacio. ¿eh? Yo sé que espera con muchísimas ansias el Starfield. Javi de la Taberna del Mogori, un saludo desde aquí. Y, y que me estuvo hablando de ello y tal, y él tenía el hype por las nubes, también te digo. No, no, no me gustaría que le rompiese el corazón a Javi sacando un juego que no fuese lo que él espera, ¿no? pero es, es básicamente por eso. Eh, hay puntos en los que tú puedes hacer cuando sacas un juego, tú puedes o que el público se cree un hype súper alto o tú crear un hype súper alto. En ambos casos la empresa suele salir perdiendo. Eh, si el público se crea un hype súper alto, como puede ser el caso... Lo que vamos a mencionar de Silksong, Silksong ahora mismo tiene el hype por las nubes. Si no sale un juego excelente, que va a salir, pero si no sale un juego excelente, la gente va a cargar contra ellos. Y luego está la segunda opción que es tú subirte muchísimo, y eso puede salir o puede salir mal. En el ejemplo muy normalito del Microsoft Flight Simulator, por ejemplo, ellos se suben a las nubes y les queda bien, porque el Microsoft Flight Simulator es un juego excelente. Y, y ellos mismos dicen, es tenemos un juego excelente y realmente lo es. pero Más una experiencia, ¿no? ¿Cuál, perdón? Más una experiencia, ¿no? Creo que el, sí, el Flight sí. Simulator. Básicamente, el Flight Simulator sí, pero es, es eso. Ellos dicen, tú vas a tener ray tracing pasando por encima de la torre de París, eh, de la torre Eiffel de París, eh, cuando vueles con tu avión a 30 metros de suelo, y es verdad, y es lo que pasa. Pero sí que es verdad que luego, por ejemplo, eh, con el Cyberpunk se vinieron muy arriba en su momento. Eh, pero Cyberpunk estaba pensado para la consola bueno para la generación de consolas anterior. Entonces cuando salió la siguiente tuvieron que remodelarlo entero, acabó con bugs, tal, tal, tal. El Calisto Protocol, que no lo he probado, pero es un juego al que le tenía muchísimas ganas en su momento. Y aparentemente también ha decepcionado muy fuerte. Entonces, si la gente sube el hype, es peligroso. Pero si te lo subes tú también... Tampoco suele ser fácil llegar a él. Entonces, están intentando hacer un juego que es por encima de lo excelente y es muy complicado porque no hay tiempo material no hay recursos materiales para hacerlo a día de hoy. O sea, el, el, los engines de, de creación de videojuegos muchas veces no están tan avanzados como para, como para llegar a hacer eso. Es, es muy, muy complicado. Sobre todo en juegos tan grandes, ¿no? Porque al final tú correcto. puedes hacer un de Last of Us y por muy grande que sea como aventura, es comedido. Sí, estando ¿no? limitado y, dentro de lo que cabe, sí, correcto. Y reales. Reales, entre comillas. Sí, y lo otro lineal serial, el ejemplo más grande, Red Dead Redemption ¿no? y como decía Carles, el, uno es lineal pero el Red Dead Redemption incluso entre comillas, tiene menos que o sea, pretende menos que este Starfield, ¿no? Sí. no tenía demasiadas cosas, era algo muy o sea, pasa que lo que hacía, lo hacía muy bien ¿no? tenía un campamento Eso que es. era es magia, no. eh, tenía unas misiones con una historia muy currada tenía una historia general muy currada, tenía un mundo muy vivo, pero claro era un mundo, un oeste, de, de unos pocos metros cuadrados aquí estamos hablando de mil planetas no puedes tenerlo sí. todo controlado. Correcto, Se en puede. su momento si tú ves las, las gráficas de comparación de tamaño de videojuegos lo veías muy rápidamente, que te van ahí haciendo escalas cada vez más pequeño y veías de repente la anteúltima, no me acuerdo cuál era que hacía así mira, no sé qué, la galaxia de esto, coge hace Starfield boom Todo para afuera, dices ¡Dios! Es que un poco miedo, como, como Star Citizen, ¿no? Star Citizen, eh, tú puedes, entras en una nave puedes ir por todo el universo hay mi, miles de planetas es, es eterno, ¿no? Y, que, y es eterno como su desarrollo, que quién ta... Quien... tienen, tanta... claro, tienen tanta ambición que... que no hay ahí un productor, el problema de, Starfield, de Star Citizen es que no hay un productor ahí que diga, chicos, para tal fecha tenemos que tener esto hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que Chris Roberts coge y dice, hoy quiero diseñar la antena de no sé qué. Y to... todo el equipo deja de hacer todo y se pone a diseñar una antena maravillosa que solo es muy bonita y que no sirve para nada. ¿no? Ese es el problema y ese es el problema que no tiene eh, Starfield. Starfield, por suerte... Eh, o oh, por desgracia, Microsoft está detrás y tiene que hacer las cosas muy bien. Microsoft no como hizo con, con Halo, Halo Infinite tiene que hacer las cosas muy bien, porque no le vamos a perdonar otra vez lo que pasó con, con Halo, ¿no? Que, que a mí yo, yo no soy fan de, del multijugador de Halo, no, no, nunca me ha gustado. Y pero si juega la campaña. Probo, tengo que probarlo, de hecho. Yo juego campaña... muchísimo, de hecho, al multijugador y el multijugador, es muy divertido el juego, es, es que es muy divertido. El de, el el de Infinite, claro. Sí, sí, sí. Eh, yo no lo he jugado, yo jugué la campaña y a mí la campaña me gustó no, a lo mejor no era una obra maestra pero me gustó, lo que sí sé es que mucha gente estaba muy decepcionada con, con ese multijugador que no llegó, todo lo que prometían no, no acaba cumpliéndose ¿qué ocurre? No, no vamos a perdonarle, necesitamos que Microsoft dé un golpe sobre la mesa ya, porque si no se va a quedar atrás, eh, este tiene que ser el año de, de Microsoft si nos ponemos a comparar eh, con Sony y Microsoft de este año tiene las de ganar Microsoft porque Sony ya ha sacado las bombas eh, hace unos meses, en el 2022 y ahora saca PSVR2 pero yo creo que será algo eh, secundario no creo que mucha gente vaya a adoptar esta segunda generación de, de gafas de pero radio esto son es más a más de a claro. yo creo que este año Microsoft lo tiene muy fácil para ganar, si saca buenos si saca este Starfield bien y saca una obra maestra como puede hacer veces da, ¡ostras! ¿Ves? Yo creo que, como Gaiska, que, que esto no, no va a ser una obra maestra. Creo que va a ser un juego excelente a muchos niveles. O sea, va a ser una cosa única, incluso, diría. ¿no? Porque, ¿Por qué no decirlo? Quiero ¿no? que puede ser único como juego. Eh, es que lo, y tiene todos los ingredientes. ¿eh? Pero claro, mmm, es que tú miras, eh, dices esto no por las comparaciones, que a veces son odiosas, eh, cualquier juego día de hoy... Cualquiera, ¿eh? eh, y las animaciones faciales, pues es que te miras mmm, uno que justo no me gustan, es a Plaguey Tale Requiem, eh, un claro. juego AA, con mejores animaciones faciales que, que un juego de Bethesda, ¿no? con Microsoft detrás. Dices, ostras, sí, claro, animar todos los, los NPCs es complicado, bro. pero vale, pues mira, mira Cyberpunk, que con inteligencia artificial o sea, es flipante lo que se puede hacer mírate Final Fantasy VII Remake que todos los NPCs también están mucho mejor animados. ¿no? Aunque, sea, aunque sea el mismo NPC, cinco Correcto. veces copiado y pegado ¿eh? Que lo tiene es, eso, <risa> eso no tiene que ver, que eso también pasará, ¿eh? Con el de DBC ¿sabes? que al final estos mundos están grandes digo yo, ¿eh? Igual me equivoco pero vaya. No, no, sí, sí, lo que pasa es que estamos hablando de un juego en desarrollo Claro, sí, claro. Es lo, es Pero lo que te es, digo, es si el tráiler, me baso en el tráiler, que es lo que tenemos. Claro, claro. Si llega a final de año y vemos que el juego es, no, no tiene ninguna sorpresa, no nos aporta nada nuevo, es un Fallout con una skin del espacio, eh, pues yo creo que va a ser un golpe fuerte para, para Microsoft. Es... Sí, no, y, tanto, y, y yo creo que igualmente lo va a ser. Al final, es que el juego único va a ser. Y cambiando sí, un poquito de tema… muchísimo me, el hype, es eso, ese es el, sí, esa la movida. Es, Creo que es lo único que le puede hacer daño, ¿eh? No porque el juego sea malo, yo eso no lo dudo para nada. Eh, cambiando un poquito, y os digo yo que me apetece a mí, y el mío comienza por, por F, y sigue también su eh, segunda parte con una F, ¿no? Es Final Fantasy 16 yo le tengo unas ganas es terrible Este sí que creo que este lo tiene todo miradísimo. Yo creo que este está al milímetro de que va a ser la polla, ya lo digo. Básicamente. Yo no sé qué esperáis de este berserker. Es que yo le digo... lo de Final Fantasy no sé mucho honestamente. No es una saga que haya jugado como tal. ¿Has visto algún trailer? Yo solo he visto el primero y tengo bastante. Algo B sí. Vi un trozo de sí. el, del gameplay. Eso tengo que confesarlo. Pero no suelo mirar demasiados game, eh, trailers para no spoiler nada, ni lo mínimo, ni un ni una falda mal puesta, ni un ni una espada en el hombro, nada. Yo no me spoileo nada y este juego es que es cuando pero lo ves. Esa esa vuelta a esa época medieval, ¿no? Dejamos atrás un poco lo, lo moderno de los últimos Final Fantasy y volvemos a, a lo medieval. A mí es un juego que va a caer de, de salida, los RPGs me gustan mucho y, y yo creo que seguro que va a salir bien. El problema es que con Square eh, últimamente estoy como amor-odio, porque me saca un juego bueno y cinco reguleros y eso... Es como... A media-media, ¿no? 50-50 no, no. diría. Ostras, Octopath, eh, Triangle Strategy, eh, Marvel. Sí, Diddy. me sacó tres, tres o cuatro juegos los tres últimos meses del año que no se salvaba ninguno. El, el Valkyrie Elysium, el Harvestella... El es, es chulo. Habían, habían tres o cuatro que no pero se el, salvaba. El, el, el, el Valkyrie Elysium es chulo, es muy entretenido. Y como juego doble pues, A de RPG no está nada mal. Pues eh, A lo mejor este no, eh, pero ya te digo. El Harvestella, recuerdo el Harvestella... Recuerdo el, el, el, el Final Fantasy de granjas, la, la, ¿no? Claro, los únicos que salieron, sí, sí, sí tal cual, y sacaron dos además, dos de, de farmeo de gran igual, se llaman sí, distintos. No, no sé cómo se llama, pero sí. Eh, y todos salieron bastante chungos, el único que salió bien a finales de año de los últimos cuatro meses de Square fue el, el Tactics, el, el Ogre, uh -huh. por el, que era un, un remake, ¿Sí? de hecho. Tactics of Re Reborn, y ahora de que nada sale Octopack Traveler 2, que yo me estoy jugando ahora la primera parte, llevaré como 10 horas y el juego es muy bueno eh, y, y a ver está el productor de Final Fantasy XIV del que salvó ese Final Fantasy XIV un tío que va con las ideas muy claras que tiene un presupuesto de la hostia porque este juego tiene pinta de que mmm, dime que sí y, y lo hago ¿no? es como una redención que quiere hacer Square Enix, me da la sensación yo también digo que para mí los Final Fantasy numerados yo no considero uno malo. El peor para mí de los que he jugado, el 13. Ese es pasillero a más no poder, pobrecito mío. Pero dentro de, de lo que tenía, tenía cosas muy, muy interesantes. Y a mí el 15, por ejemplo, me gusta. Con, todo y con sus fallos, todo y con sus problemas de desarrollo. Eh, todo y que saliera cortado. Todo y que el capítulo 13 fuera una cosa horrible de jugar. Pero este... O sea, lo que vimos hace como dos o tres años, te lo volvieron a enseñar hace poco, y ha pulido. O sea, este juego lleva hecho la hostia de tiempo. Este juego, ya decían hace año y medio, que ya estaba eh, finalizado de principio a fin. Este juego van a hacerlo de manera cojonuda. Tiene su productor y director bien, bien puesto, que viene de una saga exitosa, que siempre que sacan una una de una entrega exitosa, que es la, la, la 14, ¿no? Y que cada expansión que sale eh, se lleva las mejores notas. Tienes al, direct, al, dis, al diseño de combate, al de Devil May Cry 5. Que es, si no lo habéis jugado, eso es una cosa de locos. Y creo que tiene todos los ingredientes. Es, yo creo que el Final Fantasy XV, para mí siendo bueno, fue una beta. Y este va a ser la, vaya, la hostia, creo yo. Me hace gracia porque, eh, Chavi, pareces yo, hablando del Metal Hellsinger... ¿Vale? Que es un juego que adoro y que os recomiendo. Ah, pues ahora charlaremos caja. de esto sí, sí. porque me interesa. No sé si lo conocéis. ¿eh? Sí, sí, sí, ahora sí, sí. ¿Sí? te contaré. Te conocéis. ¿Conocéis el Metal sí, sí, sí, sí, sí. Es, es una joya. Es, es una obra maestra de, de un equipo que no nos conoce nadie. O sea, a, mí, a mí de no de me entró, por eso, eso quiero hablar. A mí no me entró para nada. Yo, yo no, no fui el el que lo hice que... en, en Sector Gaming y, y sí, sí. Es, es una joya para mí precisamente sí, porque funciona como shooter perfectamente, o sea, es un muy buen shooter que además le, le añade una vuelta de tuerca que, que, que encaja perfectamente que está muy bien encajada no, es, no está fuera antes, de lugar el, comentabas antes Xavi, el, el sci-fi rush que yo creo que hasta determinado punto ha sacado inspiraciones del meta. es que, a ver, o sea, si no lo creo es, es porque parecido, el, la, ha salido demasiado capital, junto no el... para eso, mm. pero es posible que el, el modo de de ayuda que tiene que es apretando el mm. select, yo le digo select aún Sí que es igual que el Metal Hellsinger, ¿no? Que hace pum, pum, pum. Eso podría ser que lo hubieran metido, el... metido a última hora. Pero mira, justo cuando anunciaron High Five dije mierda, este juego le meten el... el la, la acción sobre los... Eh, sobre los ritmos y a mí Metal Hellsinger no me entró. Digo, me estaba cabreando porque me está encantando lo que veo. Visualmente me parece precioso, la animación me flipa. Y cuando entré al primer combate dije, ah, ya verás, no me entra al segundo dije, ya estoy ahí me pasó totalmente distinto al Metal Hellsinger me, me, me intenté el primer nivel es verdad que yo, mmm, me meto mucho en en hacerlo bien a la primera ¿no? un poco pero ¿Sí? sentí que Metal Hellsinger me penalizaba demasiado por no hacerlo yo bien en cambio, a High Fire Rise le da igual que no lo estés haciendo bien no, simplemente es, es, es si lo, lo haces bien es mejor a... ¿Sabes? No, claro, no... es que el Metal, el metal Helsing es la, la putada que tiene, la putada que tiene es que es, está hecho para hacerlo bien. O sea, si no lo haces bien no tiene sentido. Claro, si no llegas putada... al, al por 16 y no, no estás escuchando toda la canción, no Eso. te lo pasas no, bien. No, yo creo que no diría más respecto a la música, sino respecto a los que sí que también que la A mí fue ese el, sí, el problema es verdad, que me costaba. Pero... pero yo creo que es más respecto a, a los números, porque los números no tienen sentido realmente. O sea, sí, tú coges la, la escopeta, disparas con el... Disparas estando en, en un por 2, disparas fuera de ritmo, haces 90 de daño, disparas estando en por 16, justo a punto de ritmo, haces 16.000 de daño, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es absoluto, pero precisamente esa es la magia que me gusta a mí, que yo considere, o sea, yo vi el Metal Gear Singer de primeras, de primeras hace tres años que se presentó en su momento, que era una idea completamente diferente, había helicópteros y de todo, Dios eh, Dios. Cuando cuando vi en su momento en el trailer, que yo recuerde, era, o sea, verías un helicóptero, no sé qué, yo dije, ya está. Tengo mi nuevo juego favorito en su momento. Eh, fue, fue brutal. Y fíjate que yo dije desde un, desde un primer momento, me va a encantar el juego y no voy a ser capaz de jugarlo porque soy arítmico de cojones. Da igual. Da literalmente igual. Sí que es que a veces fallas, sí que es verdad que a veces te pones más nervioso, pero precisamente el hecho de ir todo al ritmo de la música te hace también además hacerlo todo muy separado. Hacer todas las cosas muy separadas. Entonces tú disparas, recargas, te preocupas mucho de cancelar la recarga, entonces no te pones a dispararte mientras. No, no, no. no no Vas todo al, al ritmo que tiene que ir, a la velocidad que tiene que ir. Y claro, como va, tienes que ir a la velocidad a la que tienes que ir, y la música encima tiene BPMs altos, tiene ritmos muy altos, realmente lo haces todo a toda la hostia. Y es brutal, porque es masacre definitiva y absoluta. Yo juego en su momento al Ultra Kill, que supongo que sabréis cuál es, sí. eh, tipo Doom, no pero de, y de sí, sí, absoluto sí, sí, sí. de, um, de Correcto. Uh -huh. Y a mí el Ultra King no me llamó nada porque era demasiado frenético para mí. Eso que yo soy el dios de los juegos frenéticos. En plan, me encantan. Pero el metal ha sido brutal. Yo lo, me he pasado el juego ¿Y? entero en dificultad normal. Y eso sí que es verdad que para el boss he tenido que bajar, que eso es una cosa que me gusta mucho, que te deja bajar la dificultad en cualquier momento. Para el boss le he tenido que bajar a fácil porque normal no era capaz de pasármelo. Le he metido cinco, o 6 tries y no era capaz de pasármelo. Pero yo me he pasado como tanto el juego normal. Sí. ¿Tú y que una, una de las gracias que, todo, que ¿no? tiene... Yo me lo pasé Amén. muy bien. Amén. Y una de las gracias es que también depende del arma que tengas, tienes que actuar de forma completamente distinta. La o sea, arma te hace, te hace cambiar tu forma de jugar. Eso y eso. tiene una progresión, una progresión de aprendizaje que al, al principio a lo mejor te frustra, Xavi Sí, sí, Pero es de aquellos juegos que una vez entras dentro de, Pero, ¿cómo de ese cómo arma. ¿Puedes el primer nivel? Un, Entonces, una vez entras ahí está, o sea, vas, vas, te lo vas cargando todo, quieres más, quieres que te venga más gente es que... Que, que, que estás animada, ¿no? Luego tú Entonces... vas descubriendo también el asunto de armas, porque por ejemplo la escopeta está muy bien para hacer mucho daño del tirón los canes que son los revólveres si eres una persona que tiene mucha precisión de tirar a cabeza de tal, son brutales porque vas a destrozar con todo lo que pases a... del tirón, si eres mucho de acumular enemigos, vas con la ballesta, saltas, disparas al suelo, te cargas todo de un golpe eh, luego tienes, a mí me gusta mucho, yo suelo llevar escopetas y los boomerangs como tal que los, que... eso, eso es el cheto máximo Es o que es, sea, absurdo, es absurdo, porque claro Todas las armas tienes que recargar, los boomerangs no Y eh, claro Los boomerangs tienen daño de ida y de vuelta Entonces al final Los daños sumados son mucho Más altos que los de los revólveres O que los de la ballesta, o que los de la escopeta Es, es absurdo es, están, están over, Los están boomerangs están rotísimos sí, sí, sí, sí. Es eso, absurdo Y sobre todo para, para bosses, por ejemplo, te vienen como, muy, muy bien puedes ver Es mucho Xavi... concentrado como Xavi, ¿Eh? nos gusta. No, no, me, me encanta, <risa> me encanta. O sea, es verdad que tenemos que hablar del 2023, pero me, me encanta porque justo yo que estaba pensando, yo me he jugado Hyper Rise, me lo he pasado todo, y a mí me ha flipado. Y justamente a mí lo que me pasó con Metal Gear Singer es eso, que yo, yo es que casi ni pruebo Hyper Rise, pero al final dije, hostia, si me hice Game Pass por el Hyper Rise, de hecho. Y ahí eh, el Chai, que es el protagonista, hace así todo el rato. Va, ¿Y va moviendo marca? el ritmo, pum pum va marcando el ritmo. Ves que los enemigos también, pum, pum, pum. Ves que los objetos que van al fondo también, pum, pum, pum. Ves que eh, las, el viento, lo que se mueva, lo que haya, todo funciona al, al unísono. Va todo al ritmo. Te da igual donde mines que todo está funcionando y si ya fallas de todo esto, tienes una ayuda aún más visual debajo. El juego mm. me parece que está mucho mejor diseñado en cuanto tú vayas a entrar en, como puerta de entrada que este medio sí. Hensinger. Luego el juego es difícil, es de los Hagan Slice más difícil. Bueno, es que, bueno, al menos, no, es que tampoco, quizá he exagerado, eh. con difícil, vale, es que a mí no, tampoco, no me gusta que me maten hack a los Hagan Slice, y a mí que me maten ya lo considero difícil, ¿vale? ¿Tiene niveles eh, de dificultad? Sí, eh, sí, sí. Fácil, normal, difícil y... Otro más, luego cuando te pasas se, se habilita un quinto. Pero a mí ves, este yo creo que es el éxito más grande que ha puede tener Microsoft. No sé cuándo, es, al final, mira, hoy ha salido que Bayonetta ha vendido solo un millón de copias. Devil May Cry sé que vendió bastante más, pero los Hagan Slash cuesta de entrar. Y este creo que es de los que hubiera costado de entrar, vaya. Y creo que es el mayor logro que ha hecho Microsoft. No sé si es tanto de Microsoft como del origen de Bethesda. Tiene pinta que esto ya venía de hace tiempo. Porque creedme que... Yo, de hecho, quería hacer un programa especial de comparando Metal Hellsinger con este justo por eso. Porque creo que hace muchísimo porque tú quieras seguir jugando. Porque no te penalizan nada. Y yo me sentí muy, muy penalizado en, en Metal Hellsinger. Porque yo quería, como con Doom, oír música... Y, y pasármelo bien, pero claro, cada vez que fallaba y me bajaba el por 16, ya me quedaba sin música. Y a mí eso me frustraba, me, me cabreaba y entonces empezaba a fallar. No, no, me, no es si me das, si, si no voy bien, me das alicientes para ir bien. No, no, o vas bien o te jodes. A mí me, me dio esa sensación y por eso no me entró. Y mira que lo probé, ¿eh? porque... Creo bien, que la, la curva de aprendizaje de, de Hi-Fi Rush es mucho más eh, sutil. Es no vas no ¿no? Pero en es que entra muy en en rápido. Es, aparte, se nota que es un juego... Eh, Hi-Fi Rush es un juego desarrollado por una... O sea, o sea es un triple A. Eh, no nos engañemos. No, no sí, sin es sin un, un polínico. No no, no, no. Metal Helsinger tiene mucho pues, más... Claro. Eh, claro, entonces... Y un y Jimmy de Kami por ahí, puede, que estamos puede, hablando de quién es... Dedicarle eh, pues un equipo a pues yo que sé hacer esa curva de aprendizaje un poquito más sutil, hacer tutoriales, hacer mm -hmm. historias, metal Helsinger, te sueltan ahí y, y venga y, y, y mátate, ¿no? Entonces yo creo que, que quizá los recursos de uno y del otro son, son distintos, pero yo creo que si le das una oportunidad a Metal Helsinger y te aguantas esas dos horas primeras o la hora primera de, de, de, de entrar dentro del juego, una vez estás dentro, ya no sales. Hasta es que que te no lo no porque, sales, no, ni de coña Porque aprendes ese funcionamiento Es una curva de aprendizaje más dura, quizá Pero eh, también muy satisfactoria Cuando, cuando alcanzas sí. ese, ese, ese nivel no, no Y volviendo a, a hi te Rush entrada... Sí No, no, iba a decir Que Hi-Fi Rush, ojalá Microsoft Anunciara todos los juegos Como anunció Hi-Fi Rush A mí no me gusta eso Yo quiero el hype Porque precisamente nos hypeamos Nos creamos expectativas entonces, cuando sale algo, eh, más Legacy o menos... sin edición física, ¿no? Por ejemplo. Uh, por ejemplo. <risa> eh, cuando salen cosas... No hablemos de juegos Legacy. <risa> luego, luego hablamos <risa> de juegos Legacy. <risa> no hagamos... Entonces, cuando sal te creas es esas expectativas como... Ahora mismo estábamos hablando de Starfield, ¿no? De las expectativas que tiene cada uno o que no tiene, como tú... Eh, pues claro, y hay, y hay una predisposición a que el juego te guste o no te guste. En cambio, si tú me lanzas un juego y me dices, oye, ya te, bájatelo ahora mismo, que, que ya lo, lo, lo tienes en, en Game Pass... Ahí no hay expectativas, no hay nada. Ahí hay sorpresa. Hay eso. ilusión. Exacto. Grafos, descarga, día cero, ya. Mira, venga. Es los, los E3 de antes, cuando salía Miyamoto con, con, con el escudo y, y la espada, Literal. ¿no? Es eso, esa ilusión la perdemos con las filtraciones, la perdemos con, con saliendo seis años. Ahora sabemos que hay un Elder Scroll 6, pero sabemos por el, el logo, ¿no? Metroid Prime mm. 4, por ejemplo. Es, Sabes esos que los tipos juegos de... van a salir. Bayonetta, ¿no? 6, que para que cuatro años o cinco para que, que venda solo un millón, ¿no? Es verdad, pero no sé si yo aún estoy en si les hace un favor o no, porque sí que es verdad que los primeros días, oh sí, por redes, oh qué guapo es, oh que no sé cuántos, se compartían, no sé cuántos, ya no habla nadie de él. Y, y créeme que... que es un juego que se debería hablar de él durante mucho tiempo. Yo te quiero decir que respecto a eso lo que habíamos comentado del metal y del, y del hi-fi, sí que es verdad que es, es lo que dices esto o sea, completamente, Xavi, el hi-fi rush está mucho más hecho de cara a entrada a este tipo de, de géneros, tipo mezclar ya el, el, lo que viene a ser el combate o el shooter con el... Plataformas, con, con Eso es, ahí está. Pero sí que es verdad que el metal, la gama de entrada que tiene, la, la entrada que tiene, no está ni para atrás... Destinada a gente que es nueva para el género O sea, ni de coña, no, no, no Y eso fíjate que yo, a fecha de hoy No he jugado Doom, al Ultra Kill lo he jugado muy poco Y no me gustó en su momento lo que probé eh, No he sido precisamente bueno con los juegos de ritmo A pesar de que sí que he usado, he eh, jugado mucho Shooter Pero yo creo que el Metal No está tan pensado de cara Bueno, sí, todo, va, todo el jueguito entero va al, juego, al, al ritmo de la música Y si lo haces todo al ritmo de la música Pues te va a ser mejor ¿no? el, metal, el Metal está hecho como está hecho Literalmente es para Entra, va y vea y arrasa o sea es tú entras con tu música lo que sea que te vayan poniendo así que es verdad que precisamente lo hacen un poco yo creo también por eso para que la curva de aprendizaje que comentas tú yo creo que para que no sea tan complicada es decir en un primer momento en el por 2 por 4 o, o tal de, de, de, de multiplicador eh, apenas tienes los bits de la música Entonces es mucho más fácil saber cuándo tienes que pegarle o sea, cuando estás en por 16, canción absoluta Y si no se te da bien reconocer los BPM Salvo que estés mirando todo el rato triangulitos Es un poco más jodido Yo tengo la enorme suerte de que el Black Widow El, el teclado que tengo yo, el Razer Black Widow V3 eh, Tiene compatibilidad con el juego Con muchísimos juegos, o sea, recomiendo este teclado Porque me flipa, eh, ha sido mi sueño desde hace cuatro años Y tiene compatibilidad con algunos juegos Tú entras a Metal Hell Singer da igual el efecto de colores Que yo tenga puesto, se a hacer flashes rojos Con cada beat es impresionante. Eh, entonces, yo creo que está hecho para eso, está hecho para tú. Entra, empieza a disparar, corre, corre todo lo que puedas, dispara, pega, dispara, dasea, recarga, salta, vuela, haz lo que quieras. Pero yo mejor no, ni, ni pensar en apuntar, ¿no? Un poco. Correcto. No pero, eh, Yo, yo fallé pero, pero como shooter es súper es, es buen shooter, ¿eh? Como Independientemente de la música. A lo mejor es cap, que, es cap, es cap, más, es que es bueno. Es que a lo mejor es que está hecho para amantes del counter y por eso nos gusta a ti y a mí. Decir? A ver, yo, creo que sí. yo, yo, yo he sido muy de Call of Duty, de counter toda la vida, yo he sido muy de Sudres. yo soy el niño FPS, eh, pero es que, el metal, es que es una obra. Es que el metal, yo supe desde un primer momento que no me iba a equivocar. Y fíjate que el metal salió. ¿Ves cómo el hype sí es bueno, Carles? No. ¿Gáis que hay no, no hay yo, lo descubrí, yo, yo no lo descubrí hace tres años y también me gustó mucho el hype. Yo lo descubrí hace muchísimo. Es bueno cuando, cuando se cumple cuando, cuando Ay, se cumple el, el, es que, el problema siempre. es, el problema yo, es yo, que no? lo que tenemos aquí generalmente no, se, no no coincide con lo que acaba saliendo no porque tenemos la. siempre más expectativas entonces ver, yo movida. pienso que si te gustan los videojuegos perdona no sé. y hace tiempo que vas yo no fallo o sea yo he fallado es que te diría que realmente ninguna vez yo del hype que he tenido no he fallado nunca luego Por cada puede uno parecer más, pero mucho menos. Vale, va, aquí, ya está. Pero es que yo la expectativa que tengo la tengo, creo, realista. Y yo puedo entender que haya gente que no. También, por ejemplo, y Starfield también te digo tanto porque ni es mi tipo de juego, ni voy a tener tiempo de jugarlo seguramente. Me, lo único que me tira más es lo del espacio, porque a mí eso me encanta. Pero yo, por ejemplo, yo sé que Final Fantasy es que me gusta. Es que lo tengo, pero el pero clarinete. O sea... El hype, de hecho, es bonito, porque yo sin hype, que no sé qué esperar. A, yo... mí, a mí es que me gustan las sorpresas, Xavi. A mí me gusta que eso, que me hagan una bomba en, flipado, en el... ¿eh? Esto, y, así. y ahora estamos en un momento en el que todo está filtrado, en el que los juegos los anuncian sí, con sí. siete años de antelación. y Eso, eso te lo compro todo. Ostras, eh, anunciame un juego, dame un hype, ok, de seis meses, pero no, no me hagas un... Bueno, me has dado mucho vale. esto antes. Pero también sí, es sí, verdad sí. que cada uno dominamos más nuestros géneros, entonces, sí, sí. por ejemplo, si a ti te gusta más el RPG, sobre todo de juegos RPG que se anuncien, vas a saber clasificarlos mucho mejor. A mí me pregunta si el Final Fantasy XVI va a ser bueno y no tengo ni idea, pero me pregunta si el Call of Duty no sé cuál que sale este año va a ser bueno, veo un par de trailers, veo algo de gameplay, veo las críticas y ya te puedo dar una nota. O sea, yo creo que cada uno dominamos un poco más nuestros géneros. Entonces, por ejemplo, con el metal yo de, desde primera estuve un hype impresionante porque sabía lo que me enfrentaba. Y eso que el metal salió eso en septiembre de 2022, que fue, el, yo creo, el punto en el que empezó ya un poco más la decadencia de triple As, de sí. gente esperándose muchísimo de ellos y cayendo a, al vacío absoluto y máximo. Sí. Eh, yo, Carlos, no sé si querías a, hacer algún apunte de, de esto también. Yo, me, si queréis, tocamos un poquito más lo del hype. Yo lo hype lo cerraría como que sí, que quizá lo que ha dicho Carles es verdad, ¿no? Eh, oye, si se filtra, si tiene que filtrar y todo, pues bueno, que salga de golpe o que salga al poco tiempo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí, la ilusión, yo la necesito. Eso es sí, verdad, sí, eso es qué, verdad. Qué gracia, pero... ¿no? O sea, imagínate que ahora te dicen, no hay nada. De aquí a, de aquí a tres años, no hay nada. Ya, ya te lo diré. ¿Tú qué haces? Yo no, vivo No, pero mal. es que no es esto. Es que llegue junio y te digan, salga Miyamoto vestido de Samus Aran y que empiece a disparar con a, a, al público con pelotas de goma, ¿no? Entonces, tú imagínate esa escena y de pronto Metroid Prime 4, ¡pua! y sale en octubre, ¡pum! Ahí, ahí, la gente se deshace, se derrite, se va ya se, se acaba el E3, ¿no? ¿Qué pasa? Eso ya no, no ocurre Ah, lo que tenemos es, nos muestran un tráiler que no tiene gameplay generalmente, o un teaser, eh, nos dicen 2024, te quedas tan ancho. Entonces, Yo creo que ahora por eh, Por eso. Nosotros ya sabemos que, que Wolverine va a salir en dos o tres años, eh, sabemos que sea un juegazo. Pero porque que Es insomnia y puede salir mañana claro, mismo. claro. ¿Pero por qué me haces... ¿Por qué me dices dentro de tres años? O sea, bueno, eso vas, ya vas creo a... que es un poquito la parte de inversores, ¿no? Que es un poco... tuyo. hablamos hoy pues, totalmente off topic es, de eso, ¿no? Al final es tienes que dar rendir cuentas. Claro, pero Insomniac, por ejemplo, no tiene que rendir cuentas a nadie. No, no, no, no, no. Insomniac solo lo que hace es oro, es no. ¿no? Lo va a hacer súper rápido. O sea, nadie duda de que Spider-Man va, va a salir este eso año. Eso no tiene que, que explicar, cierto, entonces... pepinardo va a salir este año. El Spider-Man 2... Sí, sí, sí, es. Yo, yo creo que, que tendríamos que volver a lo que es un poco antes Por eso me gustan las sorpresas de que me venga Microsoft y me diga, y me diga Oye, se acaba el evento y después descargar este juego Eso hace es como... Brutal, hostia, es, que es brutal, es que es brutal Es que a mí el Day Zero del Game Pass que sale en las presentaciones Es que a mí me puede, me puede Y yo no como, tengo el Game Pass Yo, yo igual. siempre tengo la duda de si nos puede a nosotros A mí Yo, yo te dije... Con el Happy Rage estuve, mierda, ¿por qué este juego es de ritmo? Al final me ha flipado, me ha encantado y, y no tenía nada que ver en lo que yo me pensaba que Aunque podía jugarlo, ser por la fin, parte de ritmo. A mí, ya te digo, yo justo venía al Metal Gear Singer, no me gustó. Al final, como vi la animación y tal, yo dije, ¿Esto, es que esto es para mí, no puede ser que no sea para mí. Y finalmente no fallé, es verdad, pero mi primera impresión tampoco. La pregunta es, vale, este ultravisual viene de Tango Gameworks, que está guay esto no lo puedes hacer con cualquier juego tampoco. O sea, el juego para salirlo día cero y que te funcione un poco bien, un poco bien, porque es que tampoco ha funcionado todo bien. Ya tiene que ser un Hi-Fi Rise, estamos hablando de un AAA con animación de locos, con una jugabilidad de locos, con una música de locos, con una idea súper original, un juego único en, en su haber. Eh, no puedes hacerlo con cualquiera de estos. Y menos con los que aún cuestan más dinero. Eso ya es imposible porque... No, pero puedes no hacer en tres meses, por ejemplo. Juegos que sabemos que están en desarrollo... Lo puedes decir, pues en tres meses lo tienes aquí. No tienes Yo creo que esto porque, cada vez lo veremos más. Ahora, ahora, se ha dejado de ver durante Pero, mucho tiempo. Como no por ejemplo, teníamos Sony titulos... ya, ya no lo hace tanto. Hace tiempo hubiéramos visto un tráiler de lo próximo de Naughty Dog, un teaser de estos. Ahora ya no. Estamos tardando a verlo. Pero, que... Sony, si no lo hacía, Sony lo hacía mucho con sus presentaciones es sí. que no me acuerdo cómo coño Ay, se cuando llamaban. Cuando 4 nada más presentaba el por ejemplo Cuando de las tofas parte 1... Sí, También. este llegó este sí, es sí. bastante pronto El de Last of Us 1 sí, no. Dentro de lo que cabe, sí, pero aún así se hizo, se hizo mucha especulación previa Sí, y a sí, ver, sí. al final sí, sí. Cada quien lo hará Yo creo que sí creo que lo que no está bien Por ejemplo, es lo de Bioware, ¿no? Eh, Mass Effect nuevo y Dragon Age nuevo Hola, eso ni de coña Va a estar como toca pues Lo de Bethesda En Starfield y del Elder Scrolls 6 a la vez No me jodas eh, ¿Quién más ha hecho algo parecido? Bueno, no es que no me acuerdo, pero es que... Ah, mira, Obsidian. Obsidian tiene Avote. Estaba con el de los bichos que siempre lo siento mucho, no me acuerdo Granded. Avote, lo... Granded. Eh, About, Granded. Eh, ha estado con el Pentimen y tiene... Ah, y quiere hacer el follow nuevo, claro. También, oye, ¿por qué no nos metemos? Eh, Obsidian hasta hace poco eran 50 personas, eh. O sea, yo dudo muchísimo de que todos estos proyectos bueno, o sea, son muy buenos, eh, que no eso no le quito mérito. Pero, joder, quizás... ¿No te estás metiendo en camisa de once El problema barras? es que se anuncian. El problema... Yo no creo que estén en desarrollo. Están en un estado... Por eso, por eso. Este es un problema están que yo veo real. En, está en desarrollo, anúncialo cuando vieras. Pero claro, pero no anuncies todas esas cosas, eso es. Es como un poco eh, CD project ¿no? Nos hizo un, un guión de lo que iba a sacar en los próximos cinco años que dices, ¿de verdad? Después de lo que ha pasado, tienes que arriesgarte... De seguro. Tienes que arriesgarte a poner unas fechas, a poner unos límites a, a juegos que, que sí, Witcher, nuevo juego de Witcher, nueva expansión, parche eh, Next, Next Gen, todo eso. Y ponía como cinco años de... de ¿no? más. Y dices, ¿hace falta que te ates las manos de esta forma? ¿No has aprendido nada de, de todo lo que te ha pasado? Pero bueno. Bueno, van bueno, a seguro que es lo que tenían que haber hecho, porque Cyberpunk tenía que haber salido el año que viene y el hace dos años tenía que haber salido The Witcher 4 y no ser este. Porque The Witcher 4 era posible en la antigua gen y el, el oeste no. Porque los edificios esos ya costaban la mitad de la CPU del, de la PlayStation 4 y la Xbox One. Yo no voy... Yo no os voy a negar que respecto, ya, ya que tenéis los dos ahí el, el debate de hype sí, hype no, yo voy a decir que depende. Entonces, sí, entiendo sí, sí, sí, también sí, sí, que depende. haga falta hype. A mí, por ejemplo, con el metal me, me hizo muchísima falta porque si lo hubiesen sacado de repente a la cara no lo habría no lo habría comprado ni de coña. Pero también es verdad que cuando en el, en el Summer Game Fest del pasado 2022 de repente, de la nada, pantalla negro y sale eh, gameplay del Silksong, eh, yo empecé a chillar y está grabado en vídeo. Entonces, eh, <risa> quiero decir, sí, cuando de repente el otro día, bueno, el otro día, hace, hace tiempo ya, cuando salió el Breath of the Wild 2, cuando lo presentó a Nintendo sin ningún tipo de aviso, sin título y sin nada, y salió tal cual, yo empecé a chillar también. Esas también son las sorpresas. Eso es te lo que a mí mucho. me gusta, claro. Sí, pero son es lo que, es me gusta. que yo solo a base de eso no podría vivir. Solo a base de eso no podría vivir. Y, y tampoco sí, que, me que me que lo anuncien. Oye, pues oye, dentro de seis meses sacamos este jueguito, me parece bien. O sea, un periodo de medio año me parece muy, muy Esto, bien. O incluso un año. Un año que me anuncien en el E3 lo que Uno va a salir año que Sí, pero y... que en el 2022 Estoy me digan, salen en 2025. No. Eso es, porque vas generando expectativas, la gente se, se distrae con otras cosas, es como... GTA VI, ¿cuántas filtraciones ha habido de GTA VI? ¿Cuántas eh, especulaciones pobres. ha habido de GTA VI? ¿Cuánto spam se ha hecho de GTA VI? ¿Y cuánto clickbait se ha hecho de GTA VI? eso es, también es parte culpa suya porque están eh, exprimiendo así apretando bien GTA V a ver si sacan un milloncete bueno, más sí. pero sí, es Nintendo si siguen vendiendo Switch, pues van a seguir con Switch ¿Qué? ¿para qué Por van, a, cierto, ¿Para qué va a, van baja a...? ahora, o sea, han ¿Sí? bajado las sesiones sí, sí. porque va a la baja y si quieres dej dejamos un poquito esta parte aquí, porque no no charlamos? aunque yo me quería hablar de, de Order, que ha salido hoy un gameplay pero me gusta lo de hilarlo con la Switch, que ha bajado las acciones, eso ya significa, como creo que la mayoría de los que nos gusta los juegos queremos, una nueva Switch por favor, la gente ¿no? Lleva Switch Pro cuatro años y aquí estamos sí. ha salido es la OLE ¿no? pues vale, tío, pues vale, tío. Pues bueno, vale. la prueba es que yo no juego en Switch lo sabe Charlie yo, yo cuando sale un juego en Switch lo compro cojo la Steam Deck y lo pongo en el emulador y juego en la Steam Deck. Porque no puedo... Lo juego mejor, con mejor calidad. Lo, lo juego muchísimo mejor. Más FPS que, que la propia consola con un emulador. Eh, eso ya dice mucho. Dice mucho es del estado que... de Twitch. Se ya, la Switch se está quedando muy, muy antigua. La Switch todavía te puede dar algo más. Pero la Switch se está quedando muy, muy antigua realmente. Yo tengo dos, eh. O sea, que, que no quede aquí mal. Que, que a mí me... Es que la consola me encanta y cuando salió... Me pareció una, una chulada, ¿no? El, el, el invento. Es un el, el ¿Sí? prototipo de consola jamás creado, no te lo voy a negar, pero es que se está quedando antigua ya. O sea, es una Wii U bien hecha. Es que salió, cuando salió ya estaba anticuada, los componentes sí. ya eran antiguos. Estamos hablando de una envidia tegra que ya era ya había envejecido. Era el 2015 creo, en el claro, 2015 claro, estaba entonces, bien ¿no? tampoco no era entonces, ni, la, ni, la, ni la pasada. Entonces ya, ya salió con, un, con unas características técnicas que ya estaban anticuadas, entonces cuando sacas una consola así, tienes que sacar una revisión, tienes que sacar un nuevo modelo en 3-4 años no puedes estar arrastrando ese hardware antiguo que hace que te pierdes todos los, los juegos multiplataforma y yo no sé cómo va a funcionar el Hogwarts Legacy, hablando de Hogwarts Legacy. Eh, no sé cómo va a funcionar en, en Switch. ¿Qué van a hacer? Sí, Todos. cada vez más que en la Play 4 que tengo yo aquí, eh, juegos de nueva generación, o tal, el, el WRC10, el Overwatch 2, cosas pues así, está cada vez costando más que los tira, pero le cuesta cada vez más por el HDD, por la cantidad de RAM que tiene, por el procesamiento que tiene, y le está costando y lo hace, pero le está costando. Yo no me quiero imaginar juegos de Next Gen. Yo no he probado a jugar al Cyberpunk en la Play 4, pero no quiero saber si eso es una Play 4 o una tostadora. O sea. Ah, no se puede. Tú, tú imagínate, Hogwarts Legacy en PlayStation 5 tiene sí. cargas. Pero es que este juego yeah. al final o sea, tiene cargas. más tarde de… de imagínate el... en Switch. Yeah. Es decir, A mí me pasaba con el, con el Horizon. El Horizon Zero down tiene unas pantallas de carga en, en, en Play 4. Y adoro el juego, lo adoro, pero tiene pantallas de carga de 45, de 45 segundos e incluso un minuto. Bueno, Red Dead Redemption son 3 minutos, creo si no, si no me acuerdo mal. Eh, la entrada de entrada, la GTA 5 son 8. Uh, ¿sí? Y es la que no lo había jugado jugar y nunca. Y eran otros minutos hace cuatro años cuando lo jugaba yo. Y imagínate, yo, este, la, la Switch, yo creo que aquí hay, hay consenso, ¿no? De que queremos una de nueva. Y además, hostias, es que qué guapo estaría, es que ¿no? Que, que, que estuvieran falta. a la vanguardia en Nintendo otra vez. Que, qué guapo estaría, ¿no? Que ese Pokémon no fuera el hazme reír de, de Nintendo, ¿no? Y, hostias, que un Musou... ...que funcionara, porque es que el Little League Warriors... ...el el Age of Cataclysm, ...creo que se llama algo así, ¿no? ...el era el pues sí... ...yo lo, lo tengo y eso funciona mal... ...pero, o sea, muy mal... Y, ...y yo vengo de Play 3, que... ...o sea, vengo de Play 3, tuve la Play 3, ¿no? ...y los juegos ahí funcionaban, pues... ...con sus complicaciones, pero... ...creo que la, la generación de, de One y PlayStation 4... ...nos dio ya juegos que, bueno... ...que no fueron muy cambiantes, pero ya... ...que como mínimo funcionaban bien... Sus pantallas de carga, lo que sea, hay juegos que han estado mal, ¿no? Pero oye, la mayoría de juegos han funcionado bien, ¿no? no pero, pero Switch, ¿no? De eran juegazos. Yo juego al Horizon Zero Dawn, que es un juego que dentro de lo que cabe exige, y que hay gente que dice incluso que el PC tiene un poco malo tal, el Horizon Zero Dawn se ve precioso. No, es una barbaridad. Es un que pues 360, decir, Son máquinas 360, que, 360, que han podido aguantar el tirón. Bueno, pero es el el es exprimido, el se han exprimido al máximo. Es una locura. El, el desarrollo de juegos se ha exprimido al máximo la, la consola. Pero que sí. digo, pueden, porque quién no querría sacar Red Dead Redemption 2 en la Nintendo Switch de 122 millones de unidades vendidas. Todo el mundo, ¿no? Correcto. Pues no pueden. Bueno, es que no se puede. No, no, pueden y han intentado con el cloud gaming hacer esta, sí. este, este amago de vamos a intentar hacer eh, como un como el, el Nvidia que comentabas ahora, ¿no? Como sí. el GeForce Now y es un desastre. GeForce Now está bien planteado esa es la movida porque el GeForce Now tiene un tier gratuito. Sí, sí, sí. Está súper bien planteado realmente, porque tú juegas el tier gratuito, te das cuenta de lo bien que tira y de lo bien que funciona ya de base, y te dan ganas de pillarte el tier de pago porque de hecho, de hecho, mejor que esto, que ya va bien. De hecho, Gaiska, puedes pagar los 20 euros, creo que son mensuales, por una 40-80. la 40-80, estamos hablando de 1500 euros. Y creo que es 2K 120 FPS. Sí, sí, sí, sí. Una barbaridad. Una barbaridad. Pero bueno, volviendo, volviendo a Switch. El cloud en Switch, tú comprabas Kingdom Hearts y te venía... Claro, no podía tirar el juego. Tenía, te tiraba en cloud, o sea, estaba funcionando con cloud y no funciona. Es que básicamente lo que haces es compras un juego que no te funciona en tu consola. Y eso no estamos hablando de ahora, estamos hablando de hace uno y dos años desde que empezó todo esto. Eso tiene que acabar. No, Nintendo no puede estar arrastrando esta... Eh, la Switch todavía otro año más. Yo pensaba que el año pasado ya iban a anunciar una, una nueva Switch, eh, pero este año no, no puede pasar, no puede pasar. Yo... De hecho, estoy muy contento que hayan bajado las, las, las ventas de Switch las porque de al este, menos así les dará un, un, un toque. Un, ¿no? un golpe de realidad, sí. Claro, claro. Se, se habló no de que sí estaba en marcha, de que el problema fue que el problema. La razón fue que seguían vendiendo y dijeron, pues oye, ya que el patio está mal, que es verdad, que lo del tema de los microprocesadores era un problema real, que, y dijeron, oye, pues yo ya que estoy, pues sigo vendiendo y, y ya me saco otra nueva. No ¿Es, no verdad? Es. es que ya no lo es, o sea, estoy encontrando 30, 60 por debajo del precio de mercado. Yo eso aún no lo he encontrado, ¿eh? porque yo quiero una, y eso no lo he encontrado yo aún. He encontrado yo una… Ha sido, ha sido algo muy momentáneo, pero yo he encontrado una, una 30,60 de, de KFA a 2 a 315 pavos. Ah, ostras, es muy buen precio, eh. Mira, esto también es una cosa que… Luego, bueno, luego el trapicheo ahí. Se podría… No, digo que se podría hablar del 2023 con los ordenadores, ¿no? Porque también es otra cosa que, que también hoy, ha, ha bajado. Ya, se compran 80, menos que nunca. 40, 40, Han salido hoy, me ha llegado un correo. Vaya. ¿El clique? Los portátiles con 40, 80 y 4090. Sí. Finalmente, el tope de gama de Nvidia salen portátiles. Sí, pero recomendación personal: si no tenéis mucha necesidad, no os compréis no la, os la gráfica este año. No, eh, no, no, lo hagáis, no, lo hagáis, a, no lo hagáis. A ese no. precio no, no vale la pena el, el, el salto la serie, gráfico. Las va... 40 pero todavía no me... Depende de, de, de dónde vienes. no Si tienes una 960 o una 1060, como yo, igual si encuentras una buena oferta, sí. Yo estoy buscando vas, lo que ha dicho Gaita. 40, esa es la gracia. La serie 40 ahora mismo está intocable. No, es que aparte no vale la pena. El salto que das no, no vale la pena. Cómprate una 2080. Es que un, una que este... Algo de segunda sí. mano, que, es, que venga de una fuente de confianza, que, no, que, que no sea de un, de un minero, claro. ¿no? Que sea de una... De un random de Wallapop. Exacto. Sea como sea, eh, tenemos hardware interesante este año. Yo creo que vamos a ver el anuncio de Switch 2. Seguro. ¿Y el anuncio o la, o la Switch 2? Va, mojaros, Carlos Yo creo que en el año fiscal podemos ver la Switch 2 Pero hasta Navidad Como pronto será Navidad No creo que, es, que lancen el anuncio En, en mayo o Zelda? junio ¿Con Obviamente veremos una versión de Zelda Seguro es Y, y una hay una versión, de, versión Zelda? de Zelda de la OLED Por eso es sí, no, pueden, haber ¿No pueden ver un... el Breath of the Wild 2 en la Switch actual? Esa es la gracia, eso es lo que yo me estoy planteando ahora Es que no pueden porque no va a tener potencia de procesado como para que se vea bien. No, no va a tener, pero sí, porque... va, a salir, sí, sí ya ya está. va a salir. Va a salir seguro el 12 de mayo. Sí, sí, eh, pues O sea, eso ya está. Eh. O sea, eso pero sí, sí. Que tienen, tienen que estar desarrollando ya una versión para el siguiente modelo. O sea, pero por Seguro, bueno. seguro. En yo paralelo. creo que sí. Y lo que yo espero, yo sigo soñando mis sueños húmedos, eh. Eh, Metroid Prime 4 que salga con la nueva consola. ¿Y exclusivo oh, de la ¿no? nueva consola? Exclusivo de la nueva consola, sí, sí. Imagínate que estemos nosotros aquí ahora... Eh, diciendo burradas sobre, bueno, yo creo que en Navidades puede salir. Yo diría que en febrero del año que viene, marzo del año que viene, y cogen esta noche y hacen toma, Switch Pro. El, el domingo. Más es que aparte, Nintendo es así: es decir, puede, puede hacerte en el de 45 minutos y te dicen sí, toma, Switch Pro. Puede, puede decirte, en, en, dentro de dos meses haremos un direct de dos horas y, y hacerte ese direct de dos horas que sea la presentación de un personaje de Smash. Sí. O sí. puedes decirte, mañana Voy o esta noche a... hacemos un direct de media hora y plan, te plantan Zelda, Metroid, <ríe> Nintendo Switch 2, <ríe> pim pam, ¿no? y, y, y, y se quedan tan anchos. Es Marcelo. esa cosa random que, que, que solo Nintendo consigue, ¿no? Eh... Y tú, Gaizka? este año Switch 2 sí o no, presentación y lanzamiento sí o no. Yo creo que el lanzamiento ni de coña. Todo sea que esta noche vengan y nos digan que Ale, le van a dar por culo a todo y que sale. Pero yo creo que en este <risa> año ni de coña. Y yo creo que en este año fiscal tampoco. Es que este, este podcast se puede quedar desactualizado en media hora. Literalmente media hora. Yo creo que, yo honestamente creo que va, que lo van a estar mirando más de cara a 2024. De cara a 2024, E3. Quiero decir... No me, me gustaría que saliese muchísimo antes. Me gustaría lo adoraría y que realmente el capón que han recibido de, de bajada de ventas eh, sirviese de algo. Pero es que ha sido hace muy poco cuando hemos visto las noticias de en navidades de las consolas más vendidas, Switch, superando una cantidad de ventas absurda. Está cerquísima, si no lo ha superado ya, eh, de las ventas de Play 2, que es la consola, no, eh, la mezcla está, está lejos todavía, mucho. Sí. 155 la Play 2, 122 la Switch No creo ni que llegue No está, no está tan lejos, eh oh, Pero decir, bien, <risa> yo creo que no está, que está en la mitad de generación, eh Está en la mitad de, la la de generación, de ¿eh? generación y todavía Cinco años, eh, a Correcto. Switch yo creo, que, yo creo que Están yendo por ese número directamente Y creo no. que están intentando escribirlo Lo máximo posible y por eso han sacado una OLED Y por eso han sacado una Lite Pero, pero su yo intención. Una nueva. Desearía que saliese una nueva era su intención, pero no... O sea, si más o menos haces el cálculo de cabeza, tendría que estar casi tres años para llegar a eso. Si más o menos, porque es a unos 7 millones... Creo que han sido el último trimestre. 7 millones... El, el año que ha vendido más creo que fueron cerca de los 30. Pues, es que debería vender como el año que más durante año y medio. Pero sí eso... a mí sí que es verdad. A mí Yo sí que es verdad mucho. que me gustaría que el siguiente Pokémon saliese en una, nueva, en una nueva consola de Nintendo. Ya sea Switch 2, ya sea Switch Pro, ya sea llámanle eh, como quieran. Llámale Wii Pro, me da igual. Okay. Pero que saliese ¿Os en una nueva. que consola. será una Switch 2 o una Switch Pro retrocompatible o será algo es, los... es, Nintendo, es Nintendo, no va a ser retrocompatible, es Nintendo. Sí, cada, o sea, dos, cada dos versiones sí lo hace. O sea, te juegos de hace 40 años. No. Yo creo que sí. Esta, esta no pueden dejarlo pasar, te diré por qué, porque él, ellos tienen un filo muy grande en los juegos indie y en juegos así pequeñitos y ellos necesitan de que siga siendo la plataforma donde jugar juegos indie y eso significa unificar esa, esa store y va a ser retrocompatible y va a ser algo que les va a costar un a montón menos, a menos que te saquen una consola distinta, tendría que ser te... eh, arquitectura de, de Steam Deck bueno, o, que sea, o, hacerlo, ¿eh? o que sea una de sobremesa de pronto ah, no, no, eso, eso, eso no va a pasar ojalá ojalá no sé, que, eh, te digo no sé, pero imagínate que sacan algo y, que, no, que no, manté, no. y mantienen Switch o sea yo creo, yo, creo, yo creo que se se han dado cuenta y realmente es así porque la Wii U fue una decepción y la Switch ha sido eh, posiblemente la historia o sea la consola mejor plantada en la historia de Nintendo han cogido una 3DS han cogido una Wii y han hecho capum y ha quedado de la hostia Y a todo el mundo le encanta Porque te gusta llevarte tu consola, te la llevas Te gusta jugar en casa, juegas en casa Te gusta mayor resolución, que se vea todo más vivo, que se vea más bonito Oled, no te ande, interesa ande, jugar en casa La quieres es, más barata, y lite jugaban, o sea. y jugaban sobre seguro No tienen competencia a nivel de portátil No hay nadie que compita entre Y siempre y han sido los mejores La PS Vita en su momento sí, Ahí se ha quedado pero es que no se la creía Sony. Sony no sacó juegos para PlayStation. Correcto. Para... Sí, eso, Entonces... eso es algo que me da mucha pena. Yo he, yo he pensado en pillarme una PS Vita de segunda mano, pero es que no renta. No hay juegos. Era un consolazo la PS La jugué muchísimo. No juegos. Eh. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la dejaron morir. No, no invirtieron en ella. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues Nintendo cuida el producto. Pero es que está jugando sola el partido. O sea, ganaba de goleada. Entonces... Que si sacas una sobremesa tienes que competir, si sacas una portátil estás tú solo en el mercado. Sí, pero pues aún era... así la, la Wii U también era un prototipo de Switch y salió como el culo. Salió muy que, mal. Es que ya pero... lo has dicho tú, era un prototipo muy mal es que... planteado. Es que... Era un prototipo muy mal planteado. La gente tenía una Wii. La gente que, que casual que no jugaba los juegos, que tenía una Wii en casa, para Navidad le salía la Wii U y no entendían si era una nueva consola, si era la misma, tenía como la misma... Si eso los lo mando. Juegos. ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? No, y aparte la Wii la tenían criando polvo porque jugaron una semana con la abuela, ya está también te digo que yo creo que sin, sin la decepción que fue la Wii U no habría salido la Switch también te lo digo ¿eh? yo creo yo que creo. la Wii U creo simplemente se era una beta porque esto lo dijo eh, no sé si fue Miyamoto o uy, ahora me sale, ¿no? o Iwata eh, que la Switch era la que querían hacer no era lo U, lo que pasa es que era pronto y se nota porque el Tegra ya les costó meterlo imaginaros mmm, a ver en dos o tres años antes no al, al fin y al cabo yo mmm, yo creo que esta esta nueva consola me me, me auto pregunto a mí eh yo sí creo o creía más bien hace unas semanas que se presentaba este año y se lanzaba este año es verdad que últimamente como se ha tranquilizado todo es que claro, veremos este directo también un poco que, que apuntan, pero yo sí esperaba y deseaba que fuera este año. Pero bueno, al final hay juegos de la hostia. Hay PlayStation VR, hay MetaQuest 3 este año. Yo PlayStation VR, hoy se lo he dicho a Carlos por privado, estoy flipando. Porque es que bah, han salido algunas impresiones de Horizon y de Gran Turismo, y el de Gran Turismo es que es para no creérselo, o sea, yo supongo que habrá gente con high-end con buenas eh, con buenas gafas que habrán jugado a, a, a sim racing ¿no? y se lo están pasando de la hostia, pero claro, esto llevado a consolas, a un juego que a mí personalmente me encanta, como es Gran Turismo 7 yo he visto esto y digo yo, esto lo quiero no lo creo que lo vaya a, a, a poder pagar, de momento pero, ostras digo 2023, apunta muy alto, ¿no? Y estas PlayStation VR, que yo esto con Carlos lo he hablado un poco, es, se han pasado de, de buenas, ¿no? Quizá. Eh, y quizá no hacía falta meterlas en caras y no hacerlas tan buenas, ¿no? Porque es doble pantalla, 4K, OLED, eh, y seguimiento de ojos, que he visto unas, unas impresiones que dicen el menú lo eliges con los ojos. O sea, tú mires... Tú estás con los mandos en las manos, miras y eliges mmm, si coger este ítem del inventario, si cambiarte el arma. Y, oh, hostia puta, ¿no? Qué, qué pasa ya, ¿no? ya lo hacían antes, ¿eh? Ya lo hacían antes. No, no, eres, era con, muy complicado, ojo, no estaba ¿no? muy planteado, pero aún así. Con el ojo yo alguna vez sí que he visto, ¿eh? Vale, no sé si otras, pero en las PlayStation no. O sea, supongo que no, las, las otras de Hyken. No, pero en realidad virtual sí existía las, en la tecnología de Toby que te... Sí que te miraba los ojos y tú puedes manejar como si fuera un ratón ¿no? con, lo, con la vista. ¿Ha habido Pero... especulaciones o se ha filtrado, perdona que te corte, eh, Carlos, eh, el precio de Meta Quest 3? Bueno, ha, ha, dicho, ha dicho, sí, sí, sí, ha dicho que Meta ha dicho que va a costar en el rango de precio medio de 300 euros, 400 euros, 500 euros, como muchísimo si hacen un modelo caro, es decir, va a tener más o menos el mismo rango de precio que tenemos ahora, 300, 350 pues entonces ya tiene un punto sobre la Playstation VR 2, porque son 600 pavos, claro, ese, para mí ese es el gran problema Tú no, no es puedes, un gran en, problema, en el momento en el que estamos ahora económicamente no puedes, sacar, no puedes sacar un producto que no tiene tantos juegos exclusivos, porque dicen 30 juegos, 30 juegos para jugar en PSVR 2 pero en realidad estamos hablando de un juego y medio. Porque es Horizon y Gran Turismo 7 tiene algunas cosas. En no, VR. No, no, no, no. Se puede jugar entero. Puedes jugar cualquier cosa. Eh, pues dos juegos. Ponme dos juegos. Resident, Yo lo que he visto 8, es que Resident Evil 8, Resident Evil 4. No, no, no. Al Gran Turismo puedes hacer cualquier cosa. A, pues bueno, tres juegos. Pero ahí. el resto de juegos son juegos que ya hemos visto, en pero, que tenemos en PC desde pero hace juegos, muchísimo eh? tiempo. Pero... Repito, son juegos que ya están empecé. Yo tengo una, una Quest 2 y sí. yo he tenido las, las gafas de Valve, el Steam Index. Eh, he probado juegos a altísima resolución, he probado Alex, he probado. Estoy muy metido en el mundo de la VR. Y yo. Hostia, creo, el Alex. Claro, Alex es brutal. Es el es mejor juego. Es el mejor juego de, de VR, sin, sin dudarlo. Y de juegos, ¿no? <ríe> casi casi. Y está en el top 10. Sí, sí, es, es increíble. Es inmenso. Entonces, VR2, PSVR2, para empezar, tiene cable. Tiene cable y eso para mí es un paso atrás. Es un paso atrás que... Meta, las MetaQuest 2 eran las que eran inalámbricas, ¿no? Son... Claro, tienes la opción de conectarlas para utilizar el ordenador para tener la potencia Eso del ordenador es. o las desconectas o y puedes no jugar donde quieras. Es que ha sido un puntazo Imagínate, impresionante. Imagínate, Xavi, que tú me invitas a tu casa o Gaiska, me invité y yo me traigo las VR, las, las Quest que pesan nada y jugamos toda la tarde al, al Beat Saber. Que ok, no va a ser el Horizon. Correcto. No sé si me explico, porque yo, yo, yo no tiene por la potencia. Ahí, ahí no tiene la potencia. Pero entonces, que queremos jugar al Horizon, la conectamos a la consola por cable y ahí tiramos de la potencia de la consola. Es que es absurdo. No, no solo eso, sino además. Son 300 pavos. Ahora más. Son 300. Subió. Ahora 350, creo que lo subieron mm. 50 euros, pero te, no regalan, pero te regalan un juego ahora. Es o sea, que es absurdo. 50 euros. Entonces, ok. Me encanta. Lo pasé muy bien. Ok. Ahora voy yo. P PSVR2 tiene tecnología que te mira los ojos y te detecta tal y tiene 4K y OLED y todo lo que tú quieras pero ¿vale la pena hacer unas gafas a día de hoy en este momento de, de este, con este, tan ambiciosas? Que te cuesten 600 euros, no las vas a vender. Para tener esas gafas necesitas gastarte 1200 euros, lo que cuesta la consola, o 1100, lo que cuesta la consola. Eso era es lo que yo estaba pensando precisamente. Que dices, de es que me compro una torre entera por ese precio. Eso es, me compro entonces... una torre gaming entera. Pero Para no mí... tienes VR. No, pero básicamente te compras las Ques2, te compras la 500, torre ¿no? gaming y ya está. Y te sale más barato incluso, ¿eh? 1500, más al monitor, más al teclado, más el ratón. No, no, no, yo he visto todos con 30, 60 por 700 pavos. Nah. Ah, uf, eso, ya no, no, eso es yo, yo soy el dios de los chollos. Se, sea como sea, sea como sea, luego os pasáis el... Sí, el, sí, sí, el, el... Se, Sea como sea, el, el tema de las VR2 para mí, a mí me encanta que sean súper ambiciosas y el problema es que si tú quieres implantar una tecnología en, en, en PlayStation 5, una tecnología que no está... Que la gente que tiene PSVR de primera generación no va a poder utilizarla en, en PlayStation 5. ¡Ostras! pues bueno, tenemos a tu compañero no, por aquí, ¿eh? Carles, eh, supongo que es, es Javi Capa que habla en el chat y dice que las PSVR 2 deberían ser sin cable, él está contigo, vaya, esto estáis no, en claro. el mismo equipo, eso esto está complicado, ¿eh? Si, si te traes aquí a los hinchas, eso. Eh, un abrazo, chicos, escucharemos el programa en e un abrazo. Sí, que es capa. Pues, pues un saludo, Capa. Un saludo. Eh, es, es, coincidimos, en eso. coincidimos en eso. Yo creo que el problema principal de PlayStation VR 2 no son las características que tiene, que son increíbles. No solo es que tenga cable, sino es el precio. Tú no mm. puedes en este momento eh, pretender vender un producto a 600 euros o 1.100 euros y que la gente lo adquiera así. Eh, ahora, que me dices que Horizon es el nuevo Alex. Algunas, algunas impresiones lo ponen así, un poco pero, en cuanto a, pero, a, a inmersión, ¿no? No sé si al, como juego y tal. Pero a, a día de, en ese momento dudo, lo que he visto no me parece un nuevo Alex. Me parece una experiencia muy chula. Claro, pero Carlos, yo supongo que esto estando dentro ha de ser distinto, porque Alex, digamos, a ras de suelo y yo yo me imagino el Horizon eh, colgado de, de, un, de un saliente mirando hacia abajo, donde se ve todo esto. Y escalando y sintiendo la... Ostras, que, que puedes escalar un mundo entero y que luego te viene un atronador de, de cara y, y tienes que cargártelo como... Vale, no soy ser... el único hincha del Horizon. Sí, no, no soy el único hincha. Sí, es una, una, una barbaridad. No, no, a mí Tengo un, un póster de está. un metro de alto. <risa> <risa> a mí Horizon Pero... Zero Dawn es, es, es, es de los es mejores juegos joya, para mí. Es una joya. Y yo creo estoy que... esperando a que saquen el Forbidden West en... En PC. ¿A ver, en Porque Play 5 no tengo. Me, me, me gusta más el 1, el, el ¿eh? A mí. A mí también. A mí también. Volviendo aquí, yo creo que. A ver, yo no lo he jugado a Alex, me encantaría, ¿eh? Y todos quienes han hablado, hablan auténticas maravillas. Pero, ostras. Yo no creo que se le. Yo sé, las impresiones que he leído, no, no he ido a más, pero las impresiones ponían a. Lo ponían a eso, a una nueva era ¿no? de los videojuegos VR, una nueva intención de hacer las cosas, un poquito eso, ¿no? Que decías lo del triple A. Yo no veo que haya pocos juegos. Me parece que hay más de los que yo esperaba. Porque muchos van a acabar siendo retrocompatibles, ¿no? de, de la anterior. Van a modificar lo, los mandos y tal. Eh, estamos hablando de Resident Evil 8. Resident Evil cuatro remakes, recordemos que sale el mes que viene junto a Jedi Fallen Order, que este segundo sí no se puede jugar en Jedi Fallen Order, no, Jedi eh, Survivor. Eh, ostras, en un mes, cuatro juegos, yo, vaya, me daría con un, un canto en los dientes que las primeras VR hubieran salido así de bien, ¿no? Eh... Pero compáralo, perdona, ¿eh? Pero <ríe> compáralo con lo que tienes en Steam. Sí, claro, pero... Eh, no tenemos que olvidar de que el mundo consola es, es esto y hay que dice me compro la torre y ya por unas poco las, las metacuest, vale, primero que a priori no son tan buenas, ¿no? o sea, estamos hablando de las, las PSVR2 son un producto premium, por mucho con cable que vayan ¿vale? no, no dejan de ser un, un producto premium ¿pero a qué eh, le llamas producto premium tú? ostras, a, a la doble pantalla eh, 4K OLED que es OLED, HDR eh mmm, Sensor de feedback en la cabeza, el audio 3D que, que viene integrado, sí. las, los mandos que, si habéis, si habéis probado el DualSense, o sea, trasladar esto a VR creo que es una muy, muy buena idea. el Sensor de, de tacto como, por ejemplo, tiene la, la Steam Deck. Eh, sí. Ostras, yo no las he probado, pero a priori todo, todo quien habla, habla de un producto que, que está por encima, o sea, que podría costar incluso más. ¿No? ¿Eh? no las ponen al Valve Index, pero yo creo que incluso claro, son son más antiguas que las otras, pero a día de hoy, las Valve Index van a costar más, y con esto que sí, que es lo que dice Carles ¿eh? no vas a PC, pero y sigo y ya termino tú cuando eh, decides que vas a poner por cable vas a ponerlo en USB-C a 10, eh, 10 GB por segundo cuando decides que esa esas gafas van a tener un eye tracking, cuando decides que esas gafas van a tener unos mandos específicos para poder desarrollarse en ellos lo que tú quieras lo que estás haciendo es crear una plataforma, un entorno de desarrollo como eso son las consolas, porque a mí yo sé, en vuestro caso sé que sois más, más peceros, yo he sido consolero, me siguen gustando más ¿eh? me, me cuesta incluso jugar muchas veces al PC, tú cuando creas este entorno de desarrollo Quizás suena mal decirlo pero, no, pero tan bien hecho, tan hecho para hacer algo concreto en una cosa concreta, a una resolución concreta, con una potencia concreta, puedes hacer mejores cosas. Puedes hacer mejores cosas, que no es la palabra, pero puedes hacer otra vez, y, y me repito, más concretas. Tú cuando haces un Horizon eh, Call of the Mountain, sabes que estás dando todo lo que puede dar esa, ese producto. Eh, cuando pero... haces Gran Turismo 7, también. Pero eso también lo tienes en Quest, eh. Quest tiene su propia tienda y tiene sus equipos desarrollando solo sí, sí, pero, para Quest. Claro, es decir, esa parte sprimes. son juegos más pequeños. O sea, tienes ¿sabes que ¿Sabes lo a, que haría que sabes lo que. No, no, tienes juegos como el, el Call of Duty, el perdón, el Medal of Honor. El Medal of Honor es un juego que puedes jugar en, en Quest. En la, está en la tienda de Quest. Hay jue, no he no jugado la al Spirehead del 2005. No, no, no eh. es, es un de exclusivo de, de VR. Eh, para ¿Y, mí. Y tienes Resident una, Evil 4 una cosa eh, HD que podría también. Hacer, que podría hacer que estas gafas vendieran más sería que tú pudieras conectarlo a un ordenador y jugar los juegos que tienes en la, en la ¿No biblioteca. ¿No crees que, que eso que fuera, acabará pasando? No, es Sony. Yo creo que no yo no Pero es, es que, 2, pero la es que la, las, ah, las VR primeras sí que tenían eh, su cacharro, pero esto es un USB. Sí, Cualquiera pero va a poder modificar que... eso, ¿eh? Vaya, igual me yo equivoco creo yo, ¿eh? Que... Creo... Sería yo la creo forma que eso va a funcionar. de convencer a, a, a más Y si gente. no está liberado de primeras, y... que lo entendería por, por intentar vender lo tuyo y no venderlo de los otros, yo creo que va a ser algo que van a liberar. Y de hecho es algo que yo me podría plantear entonces, comprar pero te serviría sí para he, dos sitios. Pero yo os digo, yo he probado las, las que eran las mejores gafas las de Index. la virtual. Las he tenido. Las he tenido. Y eh, probé las Quest 2. Después tenía las dos y vendí las Valve Index porque la mejora que me daba las Valve Index no valía 700 euros de diferencia. Es decir, para mí... ¿Qué tal los mandos que de ver? la Quest ya que estás? Bien funciona muy bien. Y los mandos del Quest Pro, que es este que está hecho para profesionales, que cuesta 1.500 euros, son compatibles con Quest 2 también. Es decir, puedes comprar. Pero son si mejores, quieres, ¿no? Muchos, mucho mejores. Pero funcionan bien y la Quest 2 tiene una maravilla que es, te detecta las manos. Tú puedes ir con las manos y no necesitas mandos también. Tiene detección de manos. Muy bien. Es que Entonces... es magia pura las Quest 2. Entonces, es el las... futuro que todos habíamos querido en VR. 120 hercios, han ido mejorando a nivel de software, con actualizaciones han ido implementando cosas que no sabíamos que existían. Yo casi las compro sí. en su momento, eh, las que 2, pero de y... hecho mi apuesta fue a por las VR2. PlayStation. Y, yo, y yo te digo, yo te digo Xavi, si a mí me dices eh, que PlayStation VR2, este el sensor de ojos cuesta, les cuesta 150 euros, el, los mandos ápticos les cuesta 100 euros. Yo haría lo mismo, lo haría lo mismo. Probaría unas, probaría las otras y decidiría si realmente ese extra vale ese precio o no. Porque a mí con Index no. Y con Index, ok, los mandos eran excelentes, detectaba los dedos los mandos también. Bueno, pues dos, al cabo de seis meses, de pronto me detectaba las manos, ya no solo los dedos. Eh, entonces, quizá el salto que das no es suficiente para justificar... Pagar 300 euros más por, por realidad virtual. Ya, yeah, pero tenemos que entender y que seguramente Google, o en este caso Meta, perdón, eh, va a sacar eh, unas Meta que 4, pero las PlayStation VR 2 van a durar eh, 5, 6, 7, 8 años. Si sí les sale bien la cosa. O sea, es como la, la consola, ¿no? La consola también, ostras, tanto X Series X como PlayStation habrían podido recortar y costar 400 euros. Pero. Tiene que ser así de buena. Porque a ellos no les vale que tú tengas que comprarte otras PlayStation VR 3. Las VR 1 habrán durado, no sé, 7 u 8 años. Que, que se abandonaron, ¿eh? Pero no creo que sea la intención de Sony de abandonar esto. Pero, porque gasta mucha pasta, gasta... In... Pero tú piensa tú piensa que con las Quest 2 ya han, han sentado precedentes. Entonces, si, la Quest, si las Quest 2 son lo buenas que son, ¿cómo pueden ser las Quest 3? Mejor es peligroso proceso, ya este calibre, yo, ¿eh? No, yo, yo creo que, que lo que dice Carles quizás no notas tanto, ¿no? La parte visual y tal, pero, a ver, sinceramente, o sea, tú la parte inalámbrica jugarás a juegos muy divertidos, como el Beat Saber, ¿no? Que mucha gente habla muy bien de él, y habrá seguramente otros también muy divertidos. Pero al final, oye, hay un momento que ya, da, ya dice, basta, ¿no? Puedes jugar al Resident Evil HD, pero... No podrás jugar al Resident Evil Remake sí, de la Play. Yo a fin de cuentas, e, te vas, vas subiendo ya de tier. Entonces, si no me equivoco, las, las QS2, corrígeme, corrígeme Carlas, creo que eran 4-8 gigas de RAM o algo así. Y son 128-256 GB de almacenamiento, creo. Y, y, por, y por, tienes unas de 512 también. ¿Cuál, perdón? Tienes unas de 512, si no me equivoco. De 512 también. también. Y eran y 256 y claro, 512, ya... ¿no? Sí. ahora ya estamos hablando de que es cuestión de mejorar procesamiento mejorar RAM, mejorar almacenamiento yo creo que sobre todo y va a ser esto suma y, sigue, ¿no? suma, y sigue, suma y sigue van a poner en, en las Quest 3 el procesador va a ser uno específico creado para gafas VR pues ve, la, suma y sigue potencia, suma y sigue. O sea, esto ya cada vez va a empezar a de, subir a un y hay muy que decir que una cosa que no hemos comentado es que Quest te permite jugar de forma inalámbrica si tienes un router bueno como es mi caso yo jugué Alex sin cables se conecta al PC al router de, de, con pues cable Ethernet dices... y no necesitas cables. Si puedes jugar a juegos eh, a tope. A Pero no de tenías calidad? ningún fallo ni nada. Cero. Ni, Zero fallo. ni alguna, alguna. algún frame raro. Algo que no, se desactualizara. No, no. Nada, nada, nada. Nada, nada. ¿eh? nada Te funciona impecable. No, no, es curioso, me interesa eso, porque es una cosa que. De hecho, tienes dos formas. Una que es la propia del, del Quest. Que y la, la que creó alguien, ¿no? ¿Se llama? Que Sí. Sí, Facebook, no sé. Link. Link Air, Air Link, lo que P. se ah, llama. Que sí, no y, eh, y luego tienes el Virtual Desktop, que es un programa que cuesta 9 euros, creo que es, eh, y que te dura para siempre. Y pagas eso y permites emular el, el ordenador. Con ese programa, que está específicamente hecho para, para jugar de forma inalámbrica, cero cero input lag, cero nada. O sea, no, me, parece, me parece flipante. Sí. alix los primeros cinco capítulos con ildex, los cinco últimos con, con Quest 2 de forma inalámbrica. Pero, eh, eh, te digo, eh, al final esto es un poco también tuyo y, y si, si queréis ya, ya cerraremos con esto. Eh, este debate que de tuvimos tuyo un poco con la Steam Deck, ¿no? Que yo no considero la Steam Deck tan para todos como tú y en este caso tampoco yo no considero que las metas que es estas sean para todos, porque al final te tienes que instalar esto, ¿no? Eh, tienes que eh, tener ese Wi-Fi 6, ¿no? tienes que tener ese router bueno que, que tú tienes, porque yo no creo que con el router que te da Orange te da eh, Vodafone puedas hacer este tipo de cosas, quizás sí pero en el caso de que incluso pudieras hostia, y si el router lo tienes en otro sitio o sea, Sony no puede permitirse pensar en eso, Sony tiene que venderte una cosa, que tú lo enchufes y funciona, eso es verdad eso y es verdad. una empresa comercial, tenemos que diferenciar de alguien que es un dame poquito más entusiasta ¿eh? dame la opción Vale. Decir, que yo, creo que llegar, ver, yo creo que, que llegará, pero es que si empieza no te funciona, te vas a que que que quejar. Ojalá me equivoque. Ojalá, está llegando no siempre que ojalá me equivoque. Pero es que si empieza a subir tanto el precio de las clases y el precio de la Play 5 sube y el precio de los juegos sube y el precio de todo sube, que ya jugar en consolas va a ser equivalente a ser usuario de Apple, que ya pagas no. la marca. Pero al final, o sea, el procesador este que llevan las consolas nuevas ya vale 300 euros. O sea, ahora es verdad que empiezan a bajar, pero pone 250. Pero es que La entonces final... es por eso directamente que nos vamos a PC y Master Race. O sea, sí, es que sí, yo, he pero... sido, yo he sido consolero mucho tiempo, ¿eh? Muchísimo sí, no, sí. tiempo. Sí, a mí, yo, yo he jugado al PC tanto igual como en consola Lo que pasa es que sí me suele gustar más por el tema de, de lo físico. Sí, las consolas están muy divertidas y el, el formato físico y, es brutal. Y eso, salen eso, nos muy encanta bien. a todos. O sea, nos encanta a todos. Pero es que ya con los periodos que están empezando a tomar las cosas, es que nos vamos a Pissimaster Race directamente. Seguramente. Pero lo que he dicho Carles y también, estas PSVR van a bajar. No, no, es verdad que no pueden costar 600 euros. Es verdad que cuestan, creo yo, yo creo que sí cuestan 600 euros. Eh? A mí me da, la, me da esa sensación, vaya, en comparación a, a las demás, ¿no? Quizá luego a ellos los cuesta 100 euros y dices, me estás metiendo 500 euros sobre el PC", ¿no? También podría ser. Lo dudo, ¿eh? Porque Sony... Bastante jugada de Apple. Los, los, la, la gente que hace consolas ajusta mucho los precios, o sea, la Series X, la Playstation 5 por 500 euros, ahora 550 Playstation 5 es una barbaridad, es algo que no, no te haces un ordenador como ese ni de coña por 500 euros y más que sabes que van a intentar optimizar en el caso de estas, es lo que os he dicho es que tú tienes que llegar a casa y ponértelo y funcionar y no tienes que no depender petar. de nada. Y te tiene que durar seis años. Durante seis, siete años, eso tiene que funcionar todos los juegos ah, a ese nivel. Y está. Y por eso tiene que durar. Las meta que es. Antes de que las VR ya estén costando 400 euros, ya han salido las, las meta que es eh, cuatro. Seguro. Para, para mí es un error el precio. Sí, diciendo es... yo, yo, te lo yo te lo compro. Hubiera, ¿Hubiera sido mejor eh, estar perdiendo dinero durante Totalmente. el primer año. Totalmente. Eh, de producción, eh, lo sacas por 450 euros 100 euros más que las Quest Y ofreces tecnología que no tienen las Quest Que ya perderán dinero, este, eh porque el Horizon este, costará dinero de hacer Y durante este año vas vendiendo, vas instalando esas VR en las casas de todo el mundo O, o regalar, verdad, regalar porque, eso Horizon claro, que no lo regalan Eso está mal no, pero además, la además, además de por el ligero detalle de que claro, para poder usar las VR 2 Necesitas una Play 5, así que ahí ya estás un poco ganando en ventas también desde el otro claro. punto de vista. Sí, base. Un poquito de... Plus, sí, no. ah, ahí está. Yo, yo, yo creo, creo que, que tenía que costar 500, 800. ¿eh? Para mí. Yo a mí me parece que sigue siendo 500 muchísimo. 500 sigue siendo demasiado para mí. A mí a sí mí me sigue pareciendo una burrada. O sea, quiero decir, te pero, estás planteando pero, que para poder jugar impresionante de que había son 1.050 pavos, ya, sin juegos. Yo creo pero, que para mí el límite... El no límite ¿eh? serían 450. 450 más 50 euros que te sacas por comprarte los Horizon, porque te lo tienes, te, tienes que comprar el, el, algún juego, ¿no? No puedes comprarte las gafas sin más. 500 con eh, un juego, sí. 500 con un juego y durante un año tienes pérdidas, pero vas instalando las VR2 en las casas de todo el mundo. Tampoco creo que haya pérdidas por sacarlas a 100 pagos menos, ¿eh? Honestamente. Yo creo que son productos que suelen ir muy ajustados. No, no, no quieren... Ahora han bajado previsiones de venta, ellos no quieren hacer eso, han bajado las previsiones de ventas a la mitad Por tema de reservas y eso, ellos Creo, no quieren que, hacer creo que es bulo, ¿eh? creo que es bulo ¿Ah sí? Bueno creo que, Según lo que he visto creo que es bulo, Así bueno, creo que ha salido Sony y es, desmintiendo es el hecho de, que habían, de hecho de que habían bajado previsiones vale. de venta es bulo, esperando ¿verdad? muchísimo. por ejemplo, ¿eh? no lo sé yo, pero sinceramente tú te vas ahora a Extra Life y las puedes reservar Eso cuando salió la Play 5, dime si una semana antes podía reservarlas y decir tampoco no tiene una demanda brutal ¿no? no no están agotadas desde hace meses no porque eso, eso tampoco, es un, tampoco hecho. es un no pero eso es porque tampoco es un producto dirigido a todo el mundo porque una consola es una consola y tú vas y juegas y te compras la consola y van a dar por culo pero no todo el mundo quiere barra necesita barra cree que necesita unas VR. pero ya para cerrar este tema un poquito y ya no que no esté tanto la parte de debate eh, la VR sí la VR se queda hay futuro para los juegos de VR os apetece que haya futuro para los juegos de VR Carles, eh, para ti. Carles. Yo soy muy fan de las VR, soy muy fan, pero sí es verdad que eh, tienen que ser accesibles. Tienen que ser accesibles. Entonces tú no puedes. Para mí, las Quests son accesibles, pero la gente no las conoce o no ha tenido acceso a ellas. En el momento en el que tú pruebas unas Quest 2, vas a la tienda de las compras. Porque <ríe> son muy golosas, son muy chulas. Es como la 3ds. Cuando ibas a, a probar a casa el amigo. Oh, qué decías, bueno, me voy a la tienda a comprarla, porque ese efecto 3D era como increíble, era como surreal. Eso es lo que ocurre con Quest 2. Son baratas, son accesibles más que baratas. Son, cuestan menos que una consola de nueva generación y son una consola en sí. No, si no tienes consola, no tienes ordenador, puedes jugar horas y horas y horas a juegos en Quest 2, porque tiene centenares de, de juegos y miles de juegos. Bastante caros, ¿eh? Mucho más caros que en la tienda de PlayStation. Pero el BitSaver, Yo lo pero he visto los dos sitios. Cada, sí. cada, cada mes tienes o cada dos meses una oferta de 30% de descuento en todos los juegos. Te dan un vale, toma, 30% de descuento en todos los juegos. Eh, pero el BitSaver sigue a 30 pavos. Sí, sí, sí. Es que compraron a la, a la empresa. Y es el que te regalan con las Quest 2. ¿eh? Si tú compras Quest 2, te regalan el BitSaver. O sea, Muy solo bien. para gente que despistada o algo, no sé. Yeah. Pero... Pero sea como sea, las VR estarán aquí para se... llegar para quedarse, para quedarse cuando sean accesibles. Pero y... tú crees que se van a quedar, personalmente. Yo creo que las VR ya se han quedado, es decir, se han estabilizado. Las Pero tenemos aquí. por ejemplo, ahora las Meta que es no venden y la PlayStation VR2 no vende y ya está, se acabó. ¿Tú crees que puede pasar? ¿Crees que puede estar este escenario o no? No. O es imposible. Yo creo, que Valve, por ejemplo, dos, ¿no? yo creo que Valve está desarrollando nuevas gafas de realidad virtual, están desarrollando un alix 2 o un Half-Life 4 lo que sea, o 3 o lo que sea con, eh, con VR. Yo creo que la VR va a estar aquí en los años venideros y se va a ir añadiendo cosillas a ese VR. El, el famoso metaverso va a tardar muchos años en tener la calidad necesaria para que lo tengamos en nuestras casas, pero en el momento en el que tú vayas a trabajar a una empresa, te contraten y te digan, aquí trabajamos con, con gafas, ¿eh? yo trabajo en remoto, siempre, 100%, eh, puedo ir a la oficina, pero es que no voy nunca, pues esto esto pasará, irás a una empresa y te dirán, nosotros las reuniones las hacemos con, con gafas, ¿eh? porque es, es mucho mejor, es mucho más cercano que no… Mm... ¿Tú crees que es mejor? Y tanto. Y ¿lo has claro, lo has no, formado. no, no, no, pero claro, en el Yo soy partidario de, déjame, del formato físico. No lo no, no, no he probado, pero lo he visto. Sí, sí, ¿eh? Yo he tenido clases online, yo soy partidario del formato físico. Sí, pero, sí, pero, pero... Guys, que en mi caso, yo trabajo con gente de no, no. Estados Unidos, con sí. gente Eso de. Eso es otro mundo. tema. Entonces, Me ¿qué pasa? Tema. Yo os ve, los veo como os estoy viendo a vosotros, con es una verdad. pantalla de ordenador. Si, si nosotros nos sentamos en una mesa y yo puedo presentar un PowerPoint que he hecho, una presentación moviéndome, gestualizando como estoy gestualizando ahora. Y, hmm. y viéndola aquí y tal, en una mesa. ¿Vale es la mucho, pena? Me, más que un compartir más. pantalla. Sí, me comunico muchísimo más que comunicarse. No, no, me, me interesa, es me es mucho más cercano a esa comunicación cara a cara, que, que obviamente hmm. lo gana todo, ¿no? Pero a falta de, de, de, de, de os sea, estamos limitados, yo estoy limitado a poder conectarme con gente de todo el mundo. Entonces, eso llegará un momento que iremos a trabajar en una empresa y nos dirán, nosotros te, toma aquí tu kit. Ya lo hace, ¿eh? Meta tiene un kit para empresas. Toma aquí tu kit, esto es lo que necesitas. El lunes a las 9, el All Hands, con toda la empresa, es con estas gafas. ¡Pum! Y yo que en el back, eh, hace dos años hicieron un poco esto, ¿no? Y lo, lo mostraban a la gente y tal. Eh, yo siempre he sido muy reacio a esto. Me parece, me parece bien porque tú tienes esta experiencia, ¿no? La, por el tipo de trabajo que tienes. A mí me, es algo que me, me parece demasiado aparatoso, la verdad. Eh, yo no lo veo tan. porque si, Pero bueno. Quizás sí, es una cosa que no, no podremos saber. Es verdad que aquí nos ha venido los videojuegos, al final tú dices que es un futuro. Eh, Sony quizá hará algo así también, ¿no? Sony es posible que haga su propio multiverso, ¿no? Como, o un hub de videojuegos, ¿no? Eh, donde puedas quedar y jugar a los bolos, jugar a tenis. Yo me imagino eh, esto en PlayStation VR más que trabajo, como dice Carlos. Me imagino eso, un hub donde tengas tu sitio para charlar con tus colegas del que tengas agregados en PlayStation, con que puedas jugar a bolos, que puedas jugar a tenis, que puedas inventarte juegos, que incluso que puedas crear juegos. Yo veo que, que terminará pasando esto. Y las veo, ostras, con, yo creo que también es muy buen futuro. Yo he probado muy poco las VR, las he probado, me parece flipante, y, y tengo ganas de, de tener unas, ¿eh? la verdad. No sé qué piensas tú y, y cerramos ya con esto. Yo, yo os comento brevemente, eh, yo soy muy partido de las VR, también es verdad que, al igual que tú al igual que tú, Xavi, apenas he tocado VR, pero lo que he tocado me ha encantado. Eh, pero sí que es verdad que soy muy partidario del, del XR, de la, de la Extended Reality, que es una mezcla entre la AR, la realidad aumentada, tipo en Pokémon GO. Estaba ahí un poco, ¿no? Ahí está, el VR y la, y la realidad mixta, la MR. Es una mezcla absurda y absoluta, que ya es directamente llevar gafas, tipo, eh, gafas como las que lleva no. ahora mismo Carlos, y, y estar viéndolo todo en, en aumentado. Es, es muy absurdo. Eh, yo sí que soy muy partidario de eso, pero sí que es verdad que está en horas muy early y yo creo que el, que el VR va a ser precisamente lo que, va a ser, lo que va a sentar las bases de lo que en un futuro puede ser el XR y con la cantidad de potencial que tiene que podemos estar viendo finalmente algo que yo deseo siempre que son ese cubito encima de la mesa con un triangulito que me proyecta una pantalla eh, holográfica. Yo deseo eso. Me, más de hecho, de hecho eh, es cansa la vista. Es decir, si estás muchas horas trabajando, no, no con eso, pues si te decía, Yo no lo veía pero, tan, tan práctico. Pero... pero claro, tienes que pensar en momentos puntuales de reuniones. Estoy hablando de reuniones. La haces y te las quitas. ¿no? Lo, te las sacas y sigues trabajando. La ventaja también es que tú puedes crear una pantalla de, o, o, tengo un de 100 pulgados. Yo tengo muchos, pero eh, imaginaos que tengo un monitor en casa y necesitas trabajar con tres, porque trabajas con datos. Entras a ver Las está. gafas y, y te haces tres, porque las gafas Quest que analizan las pruebas las que de Quest, el entorno en el entorno te van a poder analizar la casa y tú vas a poder hacerte tu casa en realidad aumentada. Y poner es, tus espérate cuadros, que meta ya, no solo, meta ya no solo te roba los datos, sino que también te roba los problemas de tu casa. Y sí, los cuadros. <risa> sí, sí. Eh, Vas a poder hacer una serie de cosas que van a dar ventajas no solo para jugar, sino para ¿Pero los juegos van a molar o no? Los juegos van a molar, claro que van a molar. Tú imagínate pelearte por tu casa, es decir, vas andando y te van apareciendo, yo qué sé, enemigos del doble dragón, las tortugas ninja te aparecen en tu casa y estás dándote de leches por el. los dinosaurios del Turok, ¿no? Los dinosaurios del Turok. Yo creo que cada vez más van a estar dirigidas a más tipo empresas, yo creo. No, el tema es que entran a las casas a través de las empresas, yeah. pero una vez ya la tienes en casa, ¡Ostras! Que no me quiten el beat saber, ¿no? O que no me claro, quiten el sí. o de golf, o que no te relajes. Vamos, a, Hemos quedado este sábado los del curro para jugar una, un, a golf. Y estamos jugando por la casa a un partido de golf, ¿no? Vere, veremos qué depara ese futuro. Yo me quedo más en los juegos de coche, juegos de tipo una aventura, ¿no? A ver, un, imaginaros, un ¿no? Imaginaros, ¿no? Ser eh, Nathan Drake, ¿no? Por ejemplo. ¿Eh? Veremos qué tal. El 2023, la verdad, es que pinta de la hostia de bien, ¿no? Ya, ya sea desde la VR, ya sea en los posibles Switch 2, ya sea desde Jedi Survivor, Resident Evil Remake, cereza eh, de los Demons, Hogwarts Legacy, Hyper eh, Rise, que ha salido, eh, El Silkson, vamos a rezar, Zelda Tears of the Kingdom, ¿cuál has dicho tú, eh, Gaiska? El Silkson, vamos a rezar, Sí, son, seguramente yo creo Octopad, que va a entrar bueno, es que Octopath 2 tenemos todo, eh, Final Fantasy XVI Starfield, un posible Hellblade eh, las eh, senuas Sacrifice 2 eh, un Spider-Man 2 una, oh, más oh, alguna oh, sorpresa oh, que va a entrar yo creo, Eso no parar ¿eh? eso yo creo no va parar va Este, año, este pues, 2023, verdad. si se cumple todo Que de momento, que dicho, ¿sí? Viene pisando claro, muy fuerte Claro, porque y, el 2022 nos dijeron Este es el año que viene la nueva generación ¿Y qué pasó? que al final tuvimos dos, dos gotitas o tres gotitas no de nueva generación, se ha retrasado todo a este 2023. Claro, es una bomba, ¿eh? Esto es una bomba. Literalmente sí. Sí, sí, literalmente. Y es lo que has dicho tú, muchos podemos dar por hecho que saldrán porque vienen de ser un retraso, así que no, no pueden no salir, ¿no? Que, que siempre podría pasar. Y yo creo también, y esto ya me lo digo yo, y ya tampoco no, no abrimos debate porque sería otro, eh, los juegos, por fin, se nota que son de nueva generación, ¿no? Creo que a Tale Requiem ha notado eso, y yo siempre soy un forofo de los eh, motores gráficos y es la teselación, ¿no? Cómo, cómo ese mundo lo crean a mano y, lo, y, y tiene formas, ¿no? Esas piedras son piedras, no son, no son elementos planos, y he visto Jedi Survivor, que va, va a ser eso justamente. Ah, ya está. Eh, y Final Fantasy también va a ser eso, o sea, son mundos ya teselados, eh, y espero que vengan muchísimos más así. Yo creo que ya estamos dentro Y vaya, que, que va a ser un año Brutal y sobre todo La cartera es lo que más va a sufrir Y nada, encantadísimo De estar aquí con vosotros La próxima haremos un programa dedicado High Five Rise vs eh, Metal Hell Singer Porque eso ha dado, ha dado que hablar y que volver no sé si yo queréis entonces. decir alguna cosa y ya nos despedimos empalmamos con el direct no ya sí, no, casi, casi, directamente podríamos, ¿eh? directamente podríamos eh. si queréis yo tendría que, que pasar un momento todo afuera pero casi que sí que sí pues nada muy bien pues, que, que vaya muy bien y un vosotros, placer y como decir, siempre que mis compañeros que igualmente eh, digan alguna cosita queréis decir algo más o, o es esto con esto lo que cerramos ¿Carres? no Nada, que un placer como siempre, que nos hemos enrollado mucho con la VR y con, bueno. y con las Quest y demás, pero es que vienen muchas cosas chulas, viene hardware, viene software y es muy difícil condensarlo todo en, en un par de horitas enlatadas. Básicamente, y por mi parte nada, eso, un, un placer estar con vosotros así en, en Petit Comité, que a mí es algo que me gusta bastante también porque hay más posibilidad de interactuar y tal, así estando, estando tres personas, eh, unos grandes, los dos, Carles y Xavi, unos grandes, enormes, y, y que esperemos que surjan más colaboraciones de este tipo, que son, que son muy bonitas. Y que si se hace un Hi-Fi versus versus Metal Hell Singer exijo, ahí estar ahí. Ahí exijo estar ahí. Exijo estar ahí. Bueno, me, me alegro muchísimo y yo, como ha dicho Gaiska, también me lo... es que me lo paso muy bien. A mí me encanta hacer esto y esto es gracias a la iniciativa PodCaming que nos reúne y nos dice oye, ¿por qué no charláis entre vosotros y de paso lo grabáis y lo, lo metéis así en audio y, y lo streamáis? Pues eso es lo que hemos hecho y, y la verdad pues es eso, nos lo pasamos bien y creo que, que se nota. Y nada, yo voy a despedir esto, espero que lo hayáis pasado igual de bien que nosotros, eh, lo podréis escuchar en un montón de, de podcasts distintos de la iniciativa y nada, que, que os vaya muy bien. Adiós. Chao. adiós